Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión vuelvo a hablar de una serie de Marvel porque se estrenó Hawkeye con episodio doble eh, semana a semana vamos a tener un nuevo episodio de esta nueva serie y en esta ocasión me acompañan un par de personas maravillosas los chicos de Pizza, Birra, Marvel, ¿cómo están? Hola Seba, ¿cómo andas? Todo bien, todo bien. ¿Cómo andas Seba, ¿Todo bien? todo bien? Gracias por la invitación Gracias a ustedes por, por aceptarla, la verdad. Un gustazo que estén acá. No, por favor. Cualquier excusa para estar tomando vino a las 7 de la tarde <risa> mientras estamos grabando. Por lo menos mira Gonzalo, estás tomando mucho vino. No, mamá, pero es para grabar. <risa> hace bien, Yo estoy tomando hace... gaseosa, estoy más sano. Ah, está bien. ¿Vos, Seba, qué estás tomando? Yo mate siempre ah bien el más sano de todos mira no igual el único y... borracho entonces no, ah bueno no. mejor dicho único borracho soy yo me gusta mucho la cerveza no soy del vino pero la cerveza me encanta así que alguna en particular la andes origen me gusta mucho la roja ah, eh, la imperial también eh, de las que más me gustan de... pero bueno la que venga tampoco soy muy, claro. muy exquisito <risa> lo que lo que haya sí sí si hay cerveza es cerveza, no, no, no se dice nada. Bueno, vamos a hablar de, de y de estos dos primeros episodios. Ustedes ya hablaron en su podcast y ahora, bueno, toca hablar acá un poco. Antes que nada, para cuidar a los oyentes, a partir de acá, posibles spoilers. Así que tengan cuidado, no solamente de estos episodios, sino de todo lo que pueda venir. Así que están completamente advertidos. ¿Les gustaron estos primeros episodios de la serie? a, a grandes Sí, razones. la verdad es que sí. Sí, la, la verdad que sí eh, a mí, Yo particularmente tenía muchas dudas De la actriz que iba a interpretar a Kate Bishop eh, Pero porque Lo que veía en, en los trailers No me terminaba de cerrar Comparándola con su versión De los cómics Sobre todo en su versión de Jóvenes Vengadores uh -huh. Y la verdad que me cerró el culo Se, sí. puede, se puede decir culo, ¿no? Tranquilamente ¿no? Sí, sí. Es todo, todo <risa> lo que... <risa> Listo, eso es libre es, es, Por más que sea tepe eh, No, pero la verdad que me gustó yo lo que le decía, justamente que estoy hablando con unos amigos, y les decía: es una especie de comedia familiar con momentos de acción, pero me gustó. Eh, es verdad. Tiene esa, esa, esa tonalidad de, de comedia como familiar, muy navideña. Eh, ya vamos muy. a. Entrar a... Un poco más en detalle, pero ya de entrada, realmente es un producto de Marvel 100% navideño. A mí también me gustó mucho, yo tenía muchas expectativas con la serie porque además leí el cómic de Hawkeye en el que se basan principalmente. Si bien no es una adaptación directa, tiene muchas influencias del cómic de Hawkeye de Mad Fraction y de Deadly Dasha que es, de hecho es el cómic más popular que tiene el personaje. Eh, es un cómic que además está protagonizado por él y por Kate, en el que aparecen los mismos mafiosos con la ropa deportiva, que aparece el perro y otras cosas que todavía no vimos y que seguramente vamos a ver. Y tenía muchas expectativas por ver la serie. Yo sí tenía fe en la actriz porque la conozco de otros lugares y me gusta mucho. Y a pesar de haber ido con expectativas altas, que generalmente cuando ves algo... Como, como con muchas ganas de que salga bien después por ahí terminas un poco decepcionado acá no solo estuvo a la altura sino que la superó así que estoy con muchas ganas de ver cómo sigue y qué es lo que se viene concuerdo completamente yo a, a Haley la, la adoro no la sigo mucho eh, en su carrera la verdad creo que solamente la vi en Bumblebee la de el autito amarillo de Transformers es la, en Bumblebee eh, ah, no sí, sabía es ella es exactamente ella era muy eh, nena entonces, era re chica Y eso fue en 2018. 2018 Ah, pensé sí. que es más vieja Balmerly no, Lo que pasa no. es que son tantas películas de Transformers Que te juro sí. que me pierdo en ese eh, universo Estaban las de Megan Fox antes eh, Claro, con La Oof, y con Shia LaBeouf Que ya pobre está desaparecido sí. Tachado sí. Y después venía, no estaba, ¿cómo se llama? Mac Wahlberg, no hizo alguna película hizo claro, no, también. Sí. Sí. sí Hizo sí. un par, sí. me parece Hizo más de una, es verdad. Sí, yo, yo le perdí el rastro. Ya después de la tercera, cuando ya aparecieron sí. dinosaurios y esas cosas, ya. Ya había dinosaurios, rastro. era sí. sí, sí. Ahora eh, se están filmando o terminando de filmar otra. Claro, eso supuestamente, porque a Bumblebee le fue bien en crítica y, y en recepción del público. Además fue como un poco más alejada de lo que se venía haciendo antes. Es como que quieren hacer como otra cosa un poquito más eh, mejor, digamos. No sé si del mismo universo, es medio raro eso, pero bueno, ella aparece ahí y la verdad que nada, me encanta, la, la sigo mucho en Instagram y la verdad que es de esas personas que, que, que la quieren, o sea, simplemente por cómo es y, y eso, entonces ya desde ese lado me tenía muy convencido y la verdad que bueno, en los primeros episodios me encantó, tiene un humor, un humor muy, muy lindo, la verdad que, que me gusta, es como muy cálida dentro del personaje también, y ellos dos son, o sea, la química que tienen es, es maravillosa, la verdad que eh, se siente muy, muy fluida, muy bien, y además eh, creo que es un acierto esto de dos episodios juntos porque es como que te prepara mucho mejor para, para lo que viene, porque por como terminó el primer episodio, si lo dejaban ahí y esperaban una semana, iba a ser medio complicado, la verdad. Es que eh. lo que veníamos diciendo justamente, eh, y que Gerda decía, si lo hubiesen cortado en el primer episodio, creo que te perdías lo mejor que tuvo el combo de los dos episodios, que era disfrutar la química de ellos dos. Porque recién eh, los estamos conociendo a partir de la del segundo episodio. El primero básicamente te asienta las bases de la historia, un poco, de cómo está cada uno de los dos protagonistas. Eh, que también es muy linda la relación que tiene Clint con los, con los hijos, la, la interacción, las situaciones, como le decía a Ger cuando grabamos el episodio de nuestro podcast, eh, cada vez que aparecía el nene más chiquito de Clint, me, me cagaba de risa, era como, denle un premio a ese pibe, eh, porque está mal de la cabeza, no sé. Pero, pero lo mejor que, que tuvo para mí... Eh, este estreno doble fue la química que se vio en el segundo episodio Si bien también hago mención especial a, a la escena inicial del primer capítulo sí, Que sí. me gusta toda esa secuencia de tanto Fer como yo nunca habíamos esperado que arrancaba volviendo al 2012 Con la invasión de los Chitauri en pleno Nueva York Así que estuvo, estuvo muy bueno ese, ese guiño Sí, sí sí yo tampoco lo esperaba eh, Hubo muchos guiños, eso me, me gustó Creo que más en el primero, bueno con el musical Hay un montón de cosas también ahí para Uf. sacar eh, uh -huh. Lo de Thanos Que aparece en un momento eh, hay, hay Bueno, Marvel si por algo se caracteriza Es por lanzar esos easter eggs Para que la gente esté Atenta viendo todo eh, Hay una referencia súper oscura Al principio del primer capítulo Después del flashback Que es la torre que destruye Kate, que se ve muy brevemente cuando empieza la escena, que se llama la Torre Stein. Ah, sí. Por la plaga, no de si pausás si lees, está dedicada a Obadiah Stein, que es claro. el villano de la primera Iron Man, uh -huh. que por algún motivo en su universidad decidió dedicarle un campanario, seguramente porque al final de la primera Iron Man limpian un poco la imagen del tipo con todo lo que pasó, porque S.H.I.E.L.D. inventa una historia de mentira, que después igual Tony dice yo soy Iron Man y se cae en eso, pero se ve que en el común de la sociedad el tipo murió como una persona de bien, no como un villano, y por eso por algún motivo le dedicaron esa torre en, en su universidad. Sí, la que tiró abajo Kate. Sí, claro, ah, sí. mira Sí, es verdad. Yo no, en el episodio ni lo noté, para nada. Pero hace poco antes de entrar a grabar, justo, vi en, en Instagram que subían esa, esa referencia. Eh, sí, es un detalle interesante. Me gusta que agarren como esas cosas viejas, porque el primer villano de Iron Man eh, como que quedó bastante olvidado, no porque haya sido malo ni nada, pero bueno, ya quedó bastante viejo. Y es como y que pasaron, agarren... época. pasaron claro. más de 10 años y es otro MSU. O sea, claro. las autoridades cambiaron, eh, sentís como que pasó hace más tiempo todavía. Sí. Incluso que fue en otra vida, podría decirse. Es que pero... sí, sí. Además el... pensá que es el MCU todavía sin ser eh, parte de Disney. O sea, Marvel todavía no había sido comprado por Disney. Claro, así que era, era, otra, otra. era otra concepción del de universo de Marvel. Ahí estaban probando. Le salió muy bien con, con Iron Man y teniendo en la cabeza a Robert Downey Jr. Pero hoy o... lo ves y decís, wow, qué visionario, qué sé yo. Y en su momento probaron. Le salió re bien. Pero sí. Eh, ¿Quién era el actor? No me acuerdo. Jeff, Rice? No, Jeff Bridges. Jeff Bridges. Exactamente. Sí, sí, sí. sí. Eh, sí pero eh, está bueno esto de que agarren como esa pequeña referencia y la introduzcan acá. O, por ejemplo, en Warif, cuando se referenció a lo que fue la película de Hulk con eh, Edward Norton, con. La, la pareja de Edward Norton, creo que fue en el de los zombies, si mal no recuerdo. Tyler, sí. Claro, era... que sí. se ambientó como en esa, en esa película, digamos, un poco. No, fue el episodio en el que... Hank es Pink, el episodio que eh, Hank Pym es malo. Exactamente. El del de es... asesino misterioso. Sí, es. eh, está ambientada, o sea, ese momento está ambientado en lo que era la vida de, de Bruce Banner en esa película. Y que mucha gente Totalmente. esa película la tiene completamente olvidada y que ni siquiera cree que es del MCU. Por lo del actor y porque quedó vieja y todo eso. Pero claro, parece que buenísimo. al día de hoy parece que no forman parte. Eh, porque encima está el general Ross, que ahora es secretario y qué sé yo, y es como que la gente se olvida que arrancó en esa película. Sí. Pero es verdad, a mí también me gustó mucho que en el episodio de What If eh, retomaran esa película y hasta la escena es casi idéntica. Solo que está, está un poquito cambiado, dibujado, igual Norton, porque ya no es Edward Norton. Pero claro, lo, lo agarraron de... <risas> sí, claro. eh, hicieron la cirugía y ahora es más rufa. Tal cual. Bueno, Abominación también en Shang-Chi, o sea, es como que fueron agarrando... Me, me gusta que se agarren de, de esas cosas viejas y, y las sí. trasladen acá un poco. ¿No les dio un poco el aire de la serie, de la introducción, los títulos y todo eso, a otra serie de Marvel? Pero que no es del MCU. A ver si... Si lo sacan Ah, qué buena pregunta, me dejaste mudo Totalmente, todo no, se corta A mí la verdad que no, porque Está tan, pero tan basada En el cómic de Matt Fraction Que no pude dejar de pensar en eso Porque la estética es muy parecida ah, Pero a ver, sorprendenos eh, A mí me pasó, y de hecho pensé no, seguramente me pasa a mí porque estoy muy manije bueno, eh, me hago la cabeza. Y después, viendo eh, mi ritual, siempre después de ver los episodios de, de las series de Marvel, es ir a ver a Daniel Laji de Stream Marvel, no sé si lo ubican, en YouTube. Sí, yo lo ubico. Eh, para ver su opinión de, del episodio y todo eso. Y él mencionó justamente lo que yo estaba pensando y ahí pensé, no estoy tan loco, alguien me, me banca en esto. Y es que... Tanto en la introducción como lo fue, digamos, esos dibujos que ponen los títulos y todo eso, que eso es muy parecido al cómic, ahí sí te doy la derecha porque la verdad que la estética es muy parecida a los dibujos del cómic, pero también la ambientación de la serie y todo lo que es Nueva York mostrada desde ese ángulo, me hizo acordar mucho a Daredevil. Ah, puede ser, puede ser. Ah, vos decís porque, ¿sabes que no me acuerdo cómo arranca Daredevil? La primera temporada, decís en general la serie, como la ambientación en Nueva York, como ese mundo más, no diría oscuro pero más callejero ah. además los personajes un poco no digo que Hawkeye y Daredevil sean parecidos, pero es como que, bueno tienen esa similitud de no tener superpoderes estar más al cuerpo a cuerpo ser como ese estilo de personajes dentro de Marvel y hay otro vínculo, que bueno no sé si Her lo quiere comentar eh, con eco Y un villano eh, Sí, no sé si me metería tanto en nivel spoilers Pero bueno Hay algo ahí Porque, porque sí, sí, puede, puede que haya vínculos Igual a mí no me hizo acordar tanto a, a Daredevil Porque es cierto que hay algo con lo callejero y demás A mí me hizo pensar más en las series de Netflix en general De hecho, la sensación que, que hice yo es un poco más eh, como chota me hizo acordar algunos momentos a Iron Fist, pero mejor hecho, porque Iron Fist se mete mucho con la vida de, como de la clase alta en Nueva York, solo que para mi gusto y para el de mucha gente lo hace muy mal, pero me hizo acordar un poco a, a algunas situaciones que se ven en algunos capítulos de Iron Fist, y sobre todo por los escenarios, porque tal vez Daredevil o Jessica Jones son mucho más eh, crudas en, en las situaciones y en, y en los escenarios, mientras que acá la vemos a Kate caminando por Grand Central Station en pleno centro de Manhattan, las vemos en un hotel súper, mega, lujoso, que igual es un hotel que, si no me equivoco, también aparece en Daredevil, pero siento que Daredevil y Jessica Jones están en un nivel mucho más crudo y más, más oscuro que, yo no sé si Hawkeye por el momento se metió tanto en, en, en esa parte más cruda. Se quedó un poco más en estos primeros dos capítulos, por lo menos, en lo navideño... En más el... Vos decís que tipo, sería más naif el, el costado callejero de Hawkeye, mientras que tal vez Daredevil es, muestra más el lado oscuro de lo que es el día a día en la calle. Y es, por lo menos en estos primeros dos capítulos, porque tuvimos Broadway, tuvimos eh, Manhattan, Gran Central Station, sí. o sea, como lo más turístico, porque Clint justamente es una persona que, como vos bien mencionaste en algún momento, no pertenece ahí, él no. quiere volver a su granja y quiere salir de ahí, Times Square, que es el lugar que, al que van todos los turistas y que se dice que todos los neoyorquinos odian Times Square, claro. que es como ir a, no sé... A Santelmo, a donde están bailando tango. <risa> es porque... O el caminito, te vas al caminito que hubo oh, que pero claro Claro. Sí. Eh, ahora, me parece que a medida que avancen los capítulos, que se expanda esto de, del mundo de la mafia, que conozcamos un poco más del mundo de Eco, que es verdad que tiene que ver con, con algunos personajes de Daredevil en los cómics, y que se puede poner un poco más, la, más cruda la cosa, seguramente veremos una Nueva York un poco más eh, visceral. Y no tan Broadway, tan Rockefeller Center, etc. Tan pero, vendible, digamos. Claro, pero no sé si Disney llegará a los niveles de visceralidad que tenían las series de Netflix que para mí son insuperables igual. Llegarán porque es complicado. En algún momento, bueno, con Deadpool, que ya va a estar dentro del MCU, Moon Knight, que también pinta como un poquito más eh, visceral en ese sentido... Ojalá. Eh, ojalá. En algún momento van a tener que dar el brazo a torcer y por ahí inclinarse un poquito más a eso. Sí, o esta cuestión de que yo siempre le pregunté a Ger y, y Ger me, me decía, la verdad que Disney Plus está pensada desde el principio como una plataforma familiar en la cual el contenido tiene que ser mínimamente ATP, aunque algunas sean, por ejemplo, tal vez con restricciones de 13 años, pero que se pueda ver igual eh, acompañado. Yo quiero creer que el día de mañana Va a haber contenido mayor ponele Como le dicen, mayor 16 años, 18 En la cual se permita Ampliar la forma de producir contenido Y demostrar ciertas cosas que No van para todos los productos A mí me encantaría, por ejemplo, que Moon Knight sea pura Y sea sí, violenta. Sí, Necesito sí. que por lo menos Moon Knight sea el, lo, lo primero que más se parezca A la producción de Daredevil O de Jessica Jones que tuvo Netflix como el primer paso. Sí, completamente. Sí, enreda para, para que sea así. Por ahí Hawkeye no da tanto. Es cierto que por ahí este tono no le queda mal. Eh, después vamos a ver si se meten como más en lo, en lo pesado, en lo oscuro. Es que Pero me parece me hizo... que para... Sí, perdón, que te interrumpí. Eh, me no, parece no sé. que es eh, justamente no, no, nunca eh, pretendió ser eso. Me parece que da genial este papel de hasta el actor Jeremy Renner. Lo, me revende el, el, hecho, el hecho de que es un tipo que no le gusta con este quilombo. Está ahí porque, bueno, fue a pasar unos días con, la, con los hijos, se quiere volver a la casa. Está, está hinchado las bolas de que nos siguen saludando, es bajo perfil todo el tiempo, nunca pensó en que podría llegar a ser una inspiración para otras personas, como se lo, di se lo dice hay más adelante, sí. eh, y ahí cuando grabamos el episodio del podcast decíamos, está medio franchelesco, porque hace cara, gestos, que como que está hinchado las bolas, ¿viste? como que le rompen las bolas va a mear y un tipo se le pone al lado cuando están todos los visitorios libres, le pierdan eh, todas las sí, por acá. Es genial allá. ese momento. Sí. Entonces digo, me parece genial que Jeremy Renner lo haya metido en su personaje de Hawkeye en una comedia familiar, porque el tipo justa, es muy frío, o sea, no quiere decir que sea mal padre, nada, pero más allá del núcleo familiar, el tipo es cerrado, es frío, a él, le, él es muy estratega calculador, le va a otro perfil, así que tiene sentido. Es, es, la, es la serie navideña de Disney Plus, en la cual eh, tenés todo el ingrediente de, de, de, de, del histórico de películas navideñas con cuestiones de acción. Como tenía, ¿Te acordás cómo era Turbo Man? No, el regalo prometido era. La de sí, sí. Jäger. Ay, qué buena película, por favor. Amo esa película. Tuvimos varios personajes en, en estos episodios. La madre de, de Kate, interpretada por Vera Farmiga, que... Para mí anda en cosas turbias Ahí ya no me metí mucho en averiguar Qué onda el personaje en los cómics y todo eso Pero Me parece que está un poquito sucia eh, Tenemos al Padrastro, eh, novio no, no sé qué llega a ser eh, sí. Exactamente Que en los cómics sí tiene Otro nombre eh, más de Va, de personaje eh, Caracterizado, ahora no me, no me acuerdo Swordman creo que es Swordman, si. sí Exactamente. Eh, de hecho, bueno, tienen una pelea con espadas de esgrima con Kate. Eh, muy juegos olímpicos todo, porque tuvimos gimnasia artística un poco. Eh, sí, porque Grima. ella se destaca en miles de disciplinas. Si sí, no quiere, eh, como mar, le lleva una medalla a la madre, como diciendo, ah, bueno, otra más vamos a tener que tirar las viejas. Sí. Como que la mina es eh, excelente en todo tipo de disciplinas, gimnastas, artes marciales, de todo. Yo quiero, la verdad, mencionar algo que Her va a complementar mucho mejor, que es el papel que tuvo Eleanor, la madre de Kate, me pareció posiblemente uno de los mejores personajes hasta el momento introducidos, eh, y creo que tuvo las mejores diálogos o conversaciones en los dos episodios que vimos. Que es, es este momento en el cual ella le entrega la medalla, pero que la madre le dice los jóvenes se creen que son invencibles, los ricos también se creen que son invencibles, y créeme que yo no fui, mi, no, no fui eso en mi vida, no lo son. Lo cual, como bien decía Ger en su momento, eso te da a entender de que la mina sabe dónde está parada, no se olvida de su historia, y se las va a ingeniar para, para seguir, no sé, si acumulando poder, o... O, o, ¿O tiene alguna estrategia detrás, escondida? Son esos personajes que, decís sí, te, te distraen con el bigotudo, que sabe pelear con esgrima, sabe pelear esgrima pero el, de fondo siempre tal vez la tenés a una estrategia, a la que maneja los hilos por detrás, digamos. Y me encanta, me encantó mucho su personaje. Sí, sí, eh, eh, pienso exactamente lo mismo. Para mí es como que eh, lo pone a Jack como, eh, bueno... Parece el malo. Parece que es el que mató al, al tío, parece que es el malo, el villano físico, digamos, a derrotar. Pero... Claro, que es lo esperable porque además está claro que tiene una habilidad y que la está escondiendo, entonces esperas que en algún momento se muestre como realmente es Y seguramente vas a tener un poco más de este personaje Que seguro que también esconde algo Pero es demasiado obvio como para que él sea el peligro para los dos personajes Está claro que es una distracción en el fondo ¿Cómo le dicen a esa distracción en inglés, como dijiste? El red herring Eso. Sería, Es algo así como la, una cortina de humo Para tapar eh, lo, lo que no quieren que veamos Que en este caso por lo menos uno de los puntos que, que ocultan más de lo que parece, para mí es la madre, definitivamente. No sé si es una villana igual, porque algo que también dijo Gonzalo cuando grabamos el podcast, que es que queda claro que ella la quiere de verdad a la hija y se preocupa por la hija, y no es que le chupa todo un huevo, pero también está claro que hay algo más detrás de ella, y que es una mujer muy inteligente, que maneja más cosas de las que parece, ese intercambio que tuvo con el viejo eh, antes de la subasta, te dan a entender de que anda en algo raro. Sí, sí, sí, eh, por lo menos que no está limpia, como digamos, tiene algunas cositas ahí un poco guardadas que bueno, yo supongo que en la serie se van a ir metiendo en eso, porque además no es una actriz cualquiera, o sea, Además, lo comentaban ustedes eh, en el episodio previo a la serie, no van a elegir a Vera Farmiga para ser de la mamá de Kate Bishop, o sea, algo más hay ahí, claramente. Sí, han desperdiciado actores en el pasado en Marvel, sí. pero en general cuando eligen un actor tan importante le dedican, o, o por lo menos aprendieron a dedicarle... Un espacio como se lo merece. Seguramente bueno, Gonzalo el, está pensando en Glenn el Close, ya, eh, ya, en ya, sí. de la galaxia. Que, yo, yo la que jodo. No sé. que está un poco desperdiciada. Yo, yo la jodo con que la vieja, la vieja. Lo que pasa es que, boludo, es Glenn Close. Y la pusieron, para, para mí, fue el mayor desperdicio de semejante actriz. O sea, estaba bien con Meryl Strip y todo eso. Pero tipo, yo a Glenn Close la pongo a un nivel así de alto. Y la verdad que fue para mí los personajes más... Eh, poco aprovechado en el, Como en el caso de Guardianes Que tengo entendido que puede llegar a volver No, no es que puede llegar a volver Sino que grabó Va a ser como la guía De la atracción de Epcot De los Guardianes de la Galaxia oh, Bueno, pero eso te da pie de que puede Ah, yo pensé, o sea que tal vez sí, voló No, o sea, no te da pie eres... de absolutamente nada oh, Puede volver, o sea, tiene la misma chance de volver hoy Que eh, mañana y que ayer claro. Solo que la llamaron para grabar es la como la que te da la bienvenida Sí, sí, sí, a sí La sí. Fila, te cuenta lo que hay que hacer en la Bien, bien Tener unos pesos bien aprovechados claro de... Bueno, o sea, que digamos Glenn Close no estaría eh, Rechazando la posibilidad de Si la vuelven a llamar para hacer Nova Prime Volver No, seguro, seguro, seguro Me encantaría, bien. además Ojo que, ahora que mencionan eso Y de hecho, es muy loco porque Es uno de los personajes que más quiero ver En, en el MCU Y... Estoy cansado de esperar que anuncien algo y siempre Kevin Feige dice: No, porque me encanta este personaje y sí, estamos planeando hacer una película, una serie, algo, pero nunca hay un anuncio, nunca hay un logo. Tuvimos hasta el logo de Echo y no, nada de este personaje que es Nova. O sea, me encantaría que anuncien de una vez por todas una película, una serie de Nova. Y Glenn Close podría aparecer ahí, ya que, bueno, Sandar y, y toda esa cuestión va a estar metida, así que no sé. Tal cual, sí, yo, yo en algún momento también lo dije, que cuando haya algo de Nova, que no sabemos cuándo será, pero en algún momento va a pasar, porque lo mismo decían de Black Panther, de Capitana Marvel, y tarde o temprano llegaron. Así que se está haciendo esperar, pero en algún momento Nova va a llegar. No nos olvidemos que también Guardianes de la Galaxia se retrasó mucho, entonces sí. para mí eso tuvo algún tipo de efecto dominó sobre los otros productos más cósmicos. Sí, sí, Marvel, sí, sí, pero sí. Para mí cuando llega Nova es una condición inexcusable que esté Glenn Close No, no veo Nova si no va, sino está Glenn Close ¿En, ¿En serio? Ver, y Gonza, ponete feliz porque va, va a volver, para mí va a volver. Vuelve, vuelve. Yo la quiero. Es la mejor eh, cruela de Bill de la historia. Eh, no hubo muchas igual, pero bueno, eh, ahí no, sí. bueno. Bueno, supuestamente habían dicho de que una... Eh, no, perdón, Maston y... ¿Y cómo se llama la otra? la que actuó en Cruella, en Cruella la mala. Ah, eh, Emma Thompson y Emma Thompson, ¿no? Thompson. Y Emma Thompson Emma dijeron Thompson, que sí. volverían a hacerla, pero que la quieren a Glenn Close también de vuelta para, que, para, la, una, para la secuela de Cruella. Sí, estaría. <coughs> Tanta nostalgia que van trayendo cosas y reviviendo y mal. secuelas y todo, bueno. Además Disney, justo Disney que hace todo el live action que está trayendo todo para acá, no estaría mal. Eh, lo que decíamos, perdón, eh, sí. para volver con el, con el personaje de Eleanor, que es verdad, ah, es una actriz muy conocida, yo siempre voy a decir que es la del, es la del, conjuro, es la del conjuro, pero conjuro, no por desmerecerla, sino porque eh, me encanta cuando asocias a un personaje, a, una, a películas que, que una saga. Yo, a mí me gusta, yo no, no, no nunca lo digo despectivamente. Y lo que hablábamos con Ger también, cuando grabamos, es que tiene una forma de mostrarse que tiene dos caras, el personaje de la mamá de Kate. Eh, por un lado se muestra mucho más humana, y más tal vez eh, eh, como sincera con la hija, y después en la alta sociedad, en esas reuniones, siento que muestra una fachada para poder posicionarse y llevar adelante alguna estrategia que todavía no conocemos. Pero vos fíjate cómo, cómo se maneja, cómo se muestra, cuando está con Jack, cuando está solo con la hija, cuando vimos eh, esa reunión donde después se explotó y estuvo la subasta secreta, todo eso. Se maneja con varias caras. Y eso es algo que para mí Kate va a aprender de la madre. Más si uno piensa en la Kate de los cómics. Hablando de otros personajes, a mí me encantó, eh, no, no pensé que me iba a gustar tanto su aparición, pero la verdad que la disfruté mucho, eh, Laura Barton, porque incluso se había mencionado, que estaban peleados, que estaban separados, era como algo raro porque ella no aparecía mucho en los avances, como que no estaba ahí Y no, o sea, incluso en una llamada telefónica, creo que en el segundo episodio, sí. claramente no estaban peleados O sea, simplemente es una cuestión de que uno está en un lado y otro está en el otro lado, pero nada más Y la verdad que eh, verla ahí me gustó mucho yo le doy el pie a Her porque quiero que... Porque gente no le tenía fe. Le decía, no, presta que... En personaje no, medio boluda. No, no, no, le digo la boluda porque... porque Para molestarte a vos, pero a mí me encanta ella. Porque además es eh, Vilma de scooby -Doo. Sí, exacto. Además. Sí. Pero el tema con ella es que... El personaje de Hawkeye es tan distinto en las películas a como es en los cómics. En los cómics estuvo casado muy poquito tiempo y con otro personaje que nada que ver, que es Mockingbird, y es muy mujeriego, estuvo con un montón de vengadoras, con mujeres no vengadoras, con mutantes, con quien sea, y cuando vos ves el cómic de Matt Fraction, en el que se basan para hacer la serie principalmente, la relación que tiene Clint con Kate no es exactamente la misma a la que parecería que van a tener en la serie, pero porque Clint no es el mismo. Entonces... Habiendo tantos elementos del cómic en la serie que se veía venir desde los trailers, desde las fotos y demás, yo me preguntaba cómo iban a hacer para que encajara la historia del Clint de los cómics con la historia del Clint de las películas, siendo la familia tan importante. Y mucha gente, incluyéndome, nos preguntábamos si tal vez el matrimonio de ellos se iba a romper y eso iba a dar lugar a un Clint soltero que estuviese un poco más en decadencia, pero... Para mí fue una sorpresa muy positiva el papel que terminó teniendo la mujer porque le encontraron la vuelta para contar una historia fresca sobre Clint pero manteniendo ese vínculo tan lindo que tiene no solo con la familia en general sino con su esposa en particular que no solo lo banca sino que sabe todo de su vida sabe quiénes son los mafiosos, sabe cuáles son las técnicas que usa Clint o que usaba Natalia para eh, para conseguir lo que querían A pesar de que ella no tiene absolutamente nada que ver con el segundo Y me gusta como lo resolvieron Aunque bueno, me parece que va, no va a dejar de ser un papel súper chico Para lo que es la escala de, de la historia de la serie Sí, va, va a ser la que tiene el teléfono cada tanto Para, claro. para recordarle para que un poco de llegar a Navidad Pero para darle la motivación que... Va a terminar claro. necesitando, que es sí. lo que también dijo en el podcast Que ella, en Fultron, full Drunk, es la que le da la motivación a él Para que después él sea el que termine motivando al resto de los Vengadores Y que sea el corazón de los Vengadores Está claro que ella es central en la vida de él y es la que lo mantiene en eje sí De hecho en esa película le dice que él es el más importante del de grupo de los Vengadores ni sí, totalmente, y justamente es lo que siempre decimos, lo que tiene lindo un personaje como Clint, también con Natalia, pero pasa que Natalia siempre se manejó más por las sombras y, y tal vez como con muchas caras, Clint esta, esta cuestión de que sigue teniendo su núcleo y, y su corazón en la familia, es que es lo más terrenal que tenemos de los Avengers eh, no tiene un, un, un suero, no tiene una superarmadura ni los billones que tenía Tony No tiene rayos gamma encima, no tiene un martillo, no es un dios Entonces digo, es un tipo que cualquiera de nosotros, si quisiera imaginarse De, ay, me gustaría ser un vengador Lo más cercano que puede llegar a tener es aprender a manejar muy bien el arco y flecha Y saber de pelear y usar armas Entonces, es el tipo que más terrenalmente te puede generar inspiración y no por nada es el corazón, el de, de, de un equipo tan importante. Porque, fíjate, lo que seguramente después vamos a hablar, o ya lo podemos mencionar, sí, el sí. tipo se está quedando sordo. Verdad, o sea, tenés sí. justamente a los dos vengadores más humanos, o más, eh, más terrenales, tenés a una que se murió, sacrificándose, uh -huh. y el otro tipo que se, que se está quedando sordo, porque obviamente, como decía Ger, ¿Cómo no se va a estar quedando sordo? De to, después de toda esa seguidilla de secuencias que te muestran la cantidad de explosiones que vivió eh, en, durante todo lo que conocemos de su vida. Entonces, esas cosas son las que están buenas en estos personajes. Decís, che, loco, yo me inspira para ir a aprender arquería ahora, cuando terminás de ver una serie así. Sí, sí, e ese momento es genial porque te resume... Che, pero ¿por qué te estás quedando sordo? Y listo, te, te muestran eso y, bueno, eh, es cierto que vos no eras un dios nórdico, es verdad. Claro. Eh, entonces sí, te baja bastante a tierra y, y eso me encanta. De hecho, eh, un detalle que seguramente lo habrán notado, si no lo notaron, es para remarcar, que es el primer y único Vengador, bueno, es el único hasta ahora Vengador original que tiene eh, una serie como protagonista, y es el primero y único que aparece después de Endgame, de los originales. Porque está bien, tuvimos a Natasha en Black Widow, pero eso cronológicamente fue antes de Endgame. Es verdad. Entonces es el primer personaje eh, que daría, Bueno, tuvimos un poco de Bruce, pero eh, ahí medio eh, por debajo debería aparecer o va a aparecer en She-Hulk. Y bueno... No, pero está bien ¿no? lo que decís, porque la aparición de, de Bruce es en una escena post-créditos, y tampoco sabemos muy bien en qué momento acontece todo lo que pasa con Shang-Chi, o esa escena en particular, no sabemos sí. cuándo acontece. Uh -huh. Pero lo que está de entrada de lleno, como eh, uno de los Vengadores originales, es esta serie de Hawkeye. Eh, no sabemos qué va a pasar con Hulk, no hay, no hay una serie confirmada, no hay una película nueva de Hulk confirmada, eh, y todavía Thor... ¿Cuándo se estrena Thor? El año que viene eh, A mediados del año que viene sí. Sí. ¿No se movió para 2023? No, 2022 sí? No, no, no, está el año que viene sí. Ya con las fechas me quedé mareado porque movieron todo y... Pero sí, eh, ese detalle me gustó mucho Que un poco le den ese reconocimiento a, a clean a Hawkeye Porque no es que no lo haya tenido eh, pero estaba como un poco ahí medio oculto, como bueno, tenemos al Capitán América, Iron Man Thor, eh, y es como que quedaba un poco ahí, y que finalmente tenga como este gran reconocimiento con esta serie, que además un poco va a ser, un poco bastante el maestro de, de Kate, que eh, todo indica que va a ser uno de los pilares de los jóvenes Vengadores, más a futuro obviamente, pero es como ese legado que, que se va pasando y y que sea justo con este personaje, a mí personalmente me, me gusta mucho. Sí, a mí también, a mí también. Estaba pensando en el tema del legado y todo eso, y que siempre me imaginé como, eh, la serie de Hawkeye como una, un evento, una sola temporada, y la verdad que me pasó después de ver estos dos capítulos, dije, quiero ver más de Hawkeye en Los Vengadores, quiero ver a un Hawkeye que tal vez ya tenga sordera, pero que tenga que adaptarse a seguir participando como una especie de eh, Avenger asesor o, o consultor, digamos. Como que aparece cuando es el momento más crítico de un evento a nivel Avengers. Pero digo, no quiero que, sinceramente, sea la despedida de Kim Barton esta serie. sino por lo menos, sacame dos temporadas más. Sería un, un desperdicio y una pena, porque la verdad que es cierto que ya tuvo sus años dentro del MCU, pero... Es como que todavía puede dar más, eh, la verdad que sería una pena que, que lo corten acá. Además, me quedo con algo que dijiste vos, eh, que dijeron en, en su podcast. Eh, esto de que te gustaría ver a Thor y a, y a Hulk con Hawkeye juntos, todos sí. en, eh, en, una, en una película, eso sería eh, glorioso, porque... Remarcando justamente después de Endgame, después de todo lo que pasó, que se vuelvan a unir porque no, no se vieron nuevamente Sería un golazo verlos en acción a, a es, esos tres juntos Es que ya empezamos a, a tocar cuestiones nostálgicas Ya no podemos hablar de, ay qué hubo una obra de los Vengadores, está bueno No, no, es después del evento de Infinity War y Endgame, ya es una cuestión nostálgica, ya son más de 10 años no sé cuántos años van a pasar de acá en adelante hasta que volvamos a ver una assemble, o sea, una próxima película de Avengers, y cuando se puedan, ojalá, se puedan reencontrar los tres Avengers originales, es como decir, loco, se me caen una lágrima solo por el hecho de decir, che, estamos acá. Eh, se, que se miren y digan, oh, mirá todo lo que pasamos, estamos viejos, eh, pero seguimos acá. Eso quiero. Sí, sí, la verdad que sería un... sería... Una pena que no lo aprovechen, porque lo tienen ahí. Tienen todavía a Thor, tienen a, a Bruce, ahí medio Doctor Hulk, vamos a ver qué pasa con Hulk, eh, pero, y tienen a Hawkeye obviamente, pero sería una pena que, que no lo aprovechen en, a futuro. Sí. A mí lo que me pasa con Hawkeye es que si pensamos en estos tres Vengadores originales que sobrevivieron, a Bruce Banner barra Hall, lo veo más en, una, en un rol de como de consultor, como decía Gonzalo, como una, una persona, persona que aparece en, para asesorar, como pasó en Shang-Chi. A Thor lo veo en plena actividad, pero Thor dentro de los Avengers nunca fue eh, el cerebro, o sea, fue el, el, el, la fuerza. El brazo, ¿no? es, claro. es un músculo que podría funcionar en cualquier equipo, porque de hecho es el que está más alejado, no por nada... En la segunda de Avengers está la mitad de la película en su misión propia, en Infinity War están en el, en el espacio durante casi toda la película, es el que está más alejado y que cuando está dentro del equipo la rompe por sus poderes, y por lo, lo gracioso de la dinámica con los demás. Con Clint lo que siento es que ahora que no está, sobre todo el capitán, tiene una oportunidad, si la toma y si tiene ganas, que no creo que tenga pero me gustaría que no le quede otra, de adoptar una posición de liderazgo, me gustaría verlo como líder de un equipo de vengadores, que es algo que en los cómics pasa, él se convierte, después de un tiempo, en líder de un equipo paralelo de vengadores, que son los vengadores de la costa oeste, porque están en California, mientras que los principales están en Nueva York, y yo cuando veía que se venía la serie de Hawkeye, me imaginaba también como un evento de transición, en el que Clint se despide y deja el manto para, para Kate, pero ahora lo veo como... No, no, no es que quiero otra serie de Hawkeye, no quiero una segunda o tercera temporada, quiero que esto sea un evento y que de ahí en más Kate sea protagonista de su propia historia y que Clint sea el líder de un nuevo equipo. Lo quiero ver a Clint como el líder de un equipo, no sé si vengadores de la costa oeste, pero de algo por el estilo. Lo quiero ver al frente de un equipo y dando órdenes. Completamente, eh, 100% de acuerdo. Y eh, repito, pueden hacerlo y deberían hacerlo, porque tienen todo eh, servido en la mesa para, para poder aprovechar esa oportunidad. Eh, de hecho, bueno, ahora que mencionabas las demás temporadas, podría haber una nueva temporada de esta serie, pero que el título sea Kate Bishop o algo por el estilo, vamos a tener el spin-off de Echo, que yo supongo que va a seguir un poco vinculado a lo que pase en, en esta serie. Entonces es como que eh, podrían aprovechar que Hawkeye siga presente, no necesariamente protagonista 100%, pero tomando el liderazgo de un futuro equipo o o mismo apareciendo en distintos cameos, un poco lo que hace Fury, que cada tanto aparece, o, o va ahí ordenando y esas cosas, ese tipo de apariciones, que la verdad mantienen un poco viva esa nostalgia de los años pasados de, de Marvel Studios, eh, todavía en, en lo nuevo dentro de, de lo que viene. La verdad que me gustaría que, que siga después de esta serie, ojalá no, no, no se termine acá, que no lo maten, por favor. bueno un poco lo que vimos en los primeros episodios, vimos de nuevo el, el traje de Ronin, que de hecho hay un flashback un poquito... No, no tan complejo, pero la escena en la que vemos a Clint con, con ese traje... Ah, eh, vos sabés es... es que me molestó eso un poquito, ¿no te lo dije, qué? Ger? Eh, porque dije, dale, pudieron haber filmado escenas distintas de Ronin y no básicamente descargar la película, editarla un poquito para decirle ¡Ah, este era el personaje! Entiendo de que la gente, o sea, entiendo que la intención fue ¡Che, eh, vos viste en game, te refrescamos estas escenas! Pero me hubiese gustado que agreguen un poquito más otros asesinatos y no el de... Es para el 95% del público que no lo tiene recontrapresente y si le pones la escena clave de la película es más probable que lo recuerde. A mí, en general, no me gusta mucho cuando hacen eso, pero entiendo por qué lo hicieron y claro. no me molestó. bueno de hecho una Además, de... no descarto que haya más flashbacks en algún momento y que tengamos alguna escena nueva de él como Ronin en el transcurso de esos cinco años. Sí, sí, de hecho una de las escenas es de uno de los avances de Endgame, pero que también aparece en la película, y sí, coincido con Her. Para mí ya tienen escenas nuevas de lo que fueron esos tiempos de Ronin, mientras todavía estaba el efecto del chasquido, y bueno, lógicamente van a tener que explicar un poquito lo que pasó con Ronin en Nueva York, porque es un poco por lo que va, eh, la serie en estos primeros episodios Gente pesada con la que se metió Ronin en Nueva York Así que unos flashbacks nuevos de cosas que no vimos Van a tener que aparecer, deberían aparecer Estaría bueno Para mí lo que, lo que pasa acá claramente O más claramente, lo que supongo Es que no conocimos Solo por palabras del de, de que manejaba la subasta No, no, no llegamos nunca a entender ¿Hasta qué punto llegó a asesinar Y lo que llegó a hacer Ronin Durante esos cinco años? Que lo que te dice básicamente el subastador Es que casi limpia Todas las mafias del mundo Entonces, después de esos cinco años Que volvió encima gente eh, de, Por el chasquido Digo, para mí hay una Hay una pantalla Hay algo por detrás que es una cacería Que están buscando la cabeza de Ronin Entonces las consecuencias van a ser justamente todo lo que hizo Ronin durante esos cinco años y para mí las, las mafias de todo el mundo lo están buscando. Y ahí viene esta cuestión de que el pasado de Hawkeye como Ronin lo, lo sigue atormentando porque él lo quiere, se quiere borrar, limpiar de eso. Tuvimos también un poco, ahora me acordaba, de la conversación entre Rodi y, y Natalia, cuando tienen como esta videollamada en la que hablan justamente de Clint. Y, y de todo lo que estaba haciendo Pero sí, más allá de eso Como que no tuvimos Un poco más de lo que De lo que pasó con Ronin Que de hecho en Endgame En su momento cuando había aparecido Esa imagen en, en los trailers Era como, uh, vamos a ver a Ronin Y qué onda con sí. esto Y fueron dos segundos O sea, nada Así que estaría bueno que, que aprovechen También esta serie para explorar Un poco, no, no te digo inundar los episodios que quedan con Ronin 100%, pero bueno, todos están detrás del traje porque Ronin se cargó gente pesada, entonces que justifiquen un poco más, más allá de las palabras que ponen a Ronin como que fue una gran amenaza para, para los villanos o para las mafias, de al menos de Nueva York específicamente, que, que se justifique sí. un poco más con imágenes más concretas de la historia. Sí, y, y además también es una oportunidad para introducir otro tipo de peligros que, en este caso, acechan Nueva York. Digamos, hasta este momento, olvidémonos de las series de Netflix, porque de hecho fueron de lleno con la cuestión de las mafias, la cantidad de mafias, hasta la mitología de las mafias, digamos, que hay en Nueva York. No, en ninguna película o en ninguna serie tratamos el tema de las mafias de Nueva York. ¿O de las mafias del mundo con sede en Nueva York? No, no, no, porque los, justamente los productos que se metieron con ese mundo fueron las series de Netflix. Lo más cerca que estuvimos de eso, me parece que fue justamente la introducción de Ronin, no focalizado en Nueva York, pero sí focalizado en está haciendo desastres por todo el mundo, y está completamente sacado, y ya no saben ni, ni por qué. ¿Por qué están matando gente tan despiadadamente Tal cual. como lo están pintando? Eh, pero bueno, no es algo que se haya desarrollado en la película y que quedó medio, medio sugerido y medio vacío para mucha gente, y para mí está claro que esta serie en gran parte va a terminar de explorar eso. Sí, y además que está la cuestión de... Acordate lo Acordate en, en Ultron lo que decía Tony, eh, somos los Vengadores, eh... Podemos estar tranquilamente persiguiendo narcotraficantes, qué sé yo, pero nosotros estamos parados con cosas más grandes. La amenaza viene de afuera. Por eso esta cuestión de una armadura alrededor del mundo y qué sé yo. Entonces, me parece que después de, del Chasquido y de Engel, se abrieron tantas puertas y tantas, eh, tantos caminos narrativos o de historias que se pueden contar, además del multiverso, ¿no? que es un quilombo que ahora el MSU me parece que va a dar, va a dar inicio a situaciones o amenazas más terrenales eh, asociadas o relacionadas con las mafias que hay en Nueva York y en el mundo. Un poquito lo vimos a veces en Falcon. Acuérdate esta ciudad ficticia donde hay muchas, hace, muchos mercenarios y qué sé yo, y en shang ¿te acordás que la escena de donde está peleando Wong con Abominación, que también básicamente es un rejunte de... De andas a de muchas cosas peligrosas. Eh, pero en Nueva York concretamente nunca habíamos visto esto. Entonces me parece que guarda que Hawkeye no sea como una especie de puntapié inicial para después presentar personajes que combatan específicamente el día a día de los problemas callejeros, con las mafias más grandes a la cabeza. Sí, pero yo no creo que se queden específicamente en lo callejeros. Yo creo que de una manera u otra, al final, la amenaza se termina volviendo global porque Falcon, de hecho, el último capítulo transcurre en Nueva York también, pero la escala nunca deja de ser global, de, de cuando hablamos de la amenaza. Y si bien Hawkeye es un personaje que está mucho más bajado a la Tierra de lo que puede estar Falcon, por ejemplo, que ya de por sí es un personaje más terrenal que Thor, por decir algo, no deja de ser un Avenger, y no deja de ser uno de los seis Avengers originales, entonces, no creo que se quede en la pelea contra las mafias. La pelea contra las mafias para mí es una introducción para algo que va a terminar siendo más grande porque, de nuevo, yo siento que esto no es una despedida de Hawkeye, sino que es una transición para un nuevo, o me gustaría por lo menos, para un nuevo papel de Hawkeye que ojalá sea al frente de, de un equipo. Pero la introducción de Hawkeye es en esta serie. Es peleando contra un ejército de extraterrestres Él solo, no lo vemos al resto de los Avengers Y él solo con su arco y su flecha Se está cargando a esos extraterrestres Así que no me parece que la amenaza que vaya a tener esta serie Se vaya a quedar en lo local de Nueva York Va a ser algo lo suficientemente grande Como para que el personaje crezca más todavía Y se enaltezca Que se lo merece, además, después de tantas películas Sí, sí, sería genial, eh, la verdad eh, Va un poco con la idea de esta serie que le dieron y este lugar que le dieron después de tantos años, eh, que, que se aproveche en todos los aspectos dentro de, de la historia de, de la misma serie Tuvimos varios guiños, varias referencias, que bueno, eh, es una de las cosas en las que se caracteriza Marvel Yo me quedé con algo, bueno, la, el musical de Broadway de, de los Avengers, que en realidad es de, de Capitán América, pero bueno, están todos los Avengers ahí eh, que vi a gente especulando con, con que Disney Plus iba a ser como un especial o algo sobre eso. Eh, yo lo revería. Bueno, sí, sí. Ah, ¿en serio? El musical no. completo de Roger, sí, a mí me encantan los musicales, así que es yo verdad. lo veo. Yo me embolo a la gente que canta, pero esto es tan bizarro que es como esperar el, el especial de Navidad de Guardianes. Para mí van a cantar los Guardianes. O, como en la canción de, de Guardianes 2, la claro. que estaba. ¿Cómo era? Hustle eh, no, de Sí, David Hustle Fuff. Es verdad, no lo había pensado. Eh, ahora me dieron ganas de, de, de ver el especial de, de Navidad de, de Guardianes. Sí, igual no sé si era joda eso, de, de, de que pensaban hacer algo con este musical, pero bueno. Eh, lo vería, o sea Sería algo que, que además Lo poquito que se vio en, en, en la serie Estuvo bueno no, no, Pensé que me iba a dar un poquito de, de, de vergüenza Como, mmm, esto es medio raro Pero me, me gustó Y un detalle Es, me, sí. es intencionalmente cringe Igual, sí, de hecho, sí. ellos se quieren morir Pero la calidad es espectacular Porque de hecho la canción está escrita Por gente de Broadway verdad? de verdad ¿Ah, ¿en serio? Los autores traen... de Hairspray de la Mira. versión de Broadway, de Hairspray Y todos los que están ahí también son Artistas de musicales, o sea que buscaron Gente 100% Broadway Para hacer esa budez mm -hmm. Y se nota la calidad por más que sea muy absurdo. Es muy bizarro. Además, lo boludean mucho en el primer capítulo, sobre todo a Hawkeye, de que le ponen a ant -Man, que es un personaje que nadie reconoce a Scott, pero no importa, un nene en la calle le pide un autógrafo a ant -Man. después ant -Man aparece en la batalla del 2012, que Clint dice, no, no, yo estuve ahí, esta gente no, ¿y sabés quién más no estuvo? Ant-Man, o sea, ¿qué carajo hace ant -Man ahí? Pero la gente parece que ahora lo ama, básicamente. Bueno, justamente iba a eso. Eh... Dos cosas, para mí fue, yo eh, trabajo mucho la cabeza con las referencias, a veces encuentro cosas que por ahí no son así, pero ya me quemó tanto la cabeza Marvel que busco donde, donde no hay nada, que es loco que sea Ant-Man uno de los personajes que aparezca en, en esta obra representando a lo que fue la batalla de Nueva York en 2012, siendo que eh, hay otros personajes, para empezar, y podrían haber metido a cualquier otro, pero él fue el que viajó en el tiempo, a ese momento, en Endgame. Yo lo tomé como una referencia de, bueno, está bien, lo ponemos acá, como que eh, dando a entender de que es un poco un guiño a lo que fue ese regreso en el viaje en el tiempo, justamente al mismo lugar, a la batalla de Nueva York, y en la que participó eh, en ese asalto en el tiempo, Ant-Man, y, y que por eso está ahí. Además de que en los cómics es un vengador original, entonces un poco también sí, sí, sí, va sí. por ese lado eh, ese guiño. Yo, yo no, es verdad que Asman viaja a 2012, que después tiene una, una discusión ahí con, con Tony, con qué sé yo. Para mí lo metieron muy a propósito como para decir... Eh, ta, Viste como cuando decís, eh, basada en hechos reales, sí, pero basada qué parte, qué porcentaje de la historia, y faltaba que metieran, no sé, a Valkyria ahí, por ejemplo, o, o metieran a Rocket en la batalla de 2012, ¿viste? Para mí que fue a mí medio, medio bizarro, como diciendo, bueno, hay que meter más superhéroes, metamos a Ant-Man, total. De, eh, es un personaje como que no debe cobrar mucho derecho para meterlo, qué sé yo, para mí jode un poco con eso. Pero, pero al mismo tiempo lo hace más bizarro, porque decís, che, no solo. Está Clint ahí viendo eso y él sabe que eso no es exacto. Todos los que estamos viendo en la serie, todos y todas, decimos, che, eso está mal, hijos de puta, investiguen, hijos de puta. Pero bueno, eso, eso me gusta. Sí, sí, sí, yo lo, lo sobreanalicé demasiado, pero es verdad. Eh, es, es un buen punto. Y además también un poco me acordaba eh, de esta escena también en Endgame que. Eh, están con Doctor Hulk eh, Con Steve y con Natalia Que justamente vienen Varios de los hijos De, de, de los Rousseau no, no recuerdo, no, no son los que... Porque acá tenemos a la hija de uno de los Rousseau, que es... Sí, en realidad creo que son dos hijas. Una hace de, de la hija de Clint, y la otra hace de la que le va a pedir el autógrafo a ant -Man. No sé si el otro nene que está también es hijo de los creo Rousseau. que Rousseau. Había... son ellas dos nada más. Sí, no sé si hay un nene más, pero bueno, están ahí metidos en cosas de familia. Eh, pero ahí también está como el chiste de no querés una foto conmigo, que, que yo soy ant y... Lo conocen Lo gracioso es que eh, la gente reconoce que existe ya hoy en día un Ant-Man Pero no asocia a Scott con ese de, con, con ese superhéroe. superhéroe Entonces cuando le dicen en el que, que es mi autógrafo también? Yo soy Ant-Man eh, ah, sí, qué sé yo Después obviamente pasó mucho tiempo Pero seguramente hoy en día La gente lo tiene como más este enaltecido a Ant-Man Pero Scott es como eh, ¿Quién carajo sos? Scott Lang a mí lo que, yo lo que como le decía Ger, a mí me gustaría ver... A mí me gustaría que vuelvan a meter una referencia a este musical en una futura película-serie. Yo quiero ver a Scott viendo este musical. Quiero eh, eh, que sería la persona que lloraría y aplaudiría, como decía Ger, sí. eh, sería el primero en pararse y aplaudir la obra, porque se sentiría como que gracias por amarme tanto, y amaría que la gente les pida autógrafos en la calle, le encantaría tener ese rol. Sí, es ideal. Para Scott eh, sería ideal. Y ojalá, ojalá vuelvan a referenciar esta obra Porque la verdad que sería, sería muy bueno para, para más <ríe> adelante Perdón, eh. me estoy acordando que le dije a Henry Estaba viendo el capítulo Cuando eh, Clint sale, que viste ¿sí, como que necesita aire Por lo que había, por lo que había visto, qué sé yo Vos ves los carteles, o sea los póster pegados en la entrada al teatro Y eh, le dan cinco estrellas Le ponen la obra única, mágica, increíble Que supera todas es, es como que parece que es eh, se ganan todos los premios de Broadway, básicamente O sea, queremos ver esa obra realmente Sí, es como la maravilla de, del universo de, de Marvel Claro, eh, que es como Hamilton eh, A mí me hizo acordar mucho a Hamilton claro, sí. Bueno, el... a, a muchas obras así de Broadway Súper mega exitosas que también Son aclamadas por la crítica Y tienen todos esos adjetivos re exagerados Claro Sí, el póster es muy parecido a Hamilton, eso me hizo, me hizo acordar. Eh, y después, en el creo que en el episodio 2, aparece como una publicidad en la tele. Eh, sí, que está bien sí okay. en Square, sí. me parece. Sí. Entonces, sí, para mí, no solamente en esta serie, sino que más adelante vamos a tener más referencias a, a, este, a este musical. Y hablando de referencias, eh, una que me, que me encantó, que me sorprendió, porque además me gustó cómo lo hicieron un poco en contraste de lo que hablábamos de los flashbacks a, a Ronin, que ahorraron completamente y agarraron, copiaron y pegaron una escena de, de Endgame, el momento de, de 2012, del ataque de Nueva York, cuando Kate ve a Hawkeye eh, contra los Chitori, me encantó. O sea, no, no sé qué les pareció esa escena, pero además porque es desde otro ángulo y es exactamente igual al momento que vimos en, en la primera película de Vengadores y a mí me... Me volvió loco, la verdad. Sí, está súper bien recreada y a mí además me gusta mucho cuando nos muestran, sobre todo si son escenas que ya vimos, pero cuando nos muestran escenas de batalla o de pelea superheroica desde el punto de vista de una persona común y corriente. Porque esa escena espectacular de Hawkeye tirándose en cámara lenta que vemos en Avengers, desde la mirada de que me parece re interesante como se ve, porque no deja de ser un tipo con un arco y una flecha peleando contra esa, esas cosas gigantescas que le hicieron mierda a la casa, y ese tipo, solo con el arco y flecha se está enfrentando a ellos, y por eso después cuando Kate habla de la inspiración que Hawkeye puede despertar en otras personas, me parece que está muy bien sintetizado en esa escena, no solo por las referencias a la película, sino por cómo está filmado, el hecho de verlo desde el nivel de Kate, desde el nivel de una nena de 10 años, sin ningún tipo de poder, o sea, con, en, en la misma situación en la que podríamos estar cualquiera de nosotros en el medio de un ataque así. Eso te da la pauta de por qué Hawkeye puede ser igual o más inspirador de lo que puede ser Thor, por ejemplo, que tiene poderes, o de lo que puede ser Iron Man, que tiene una armadura, etcétera. Hawkeye es un tipo que es lo más cercano al común de nosotros, a pesar de que tiene un millón de habilidades que no tenemos, pero es lo que si nosotros nos lo proponemos y tratamos de hacerlo, podemos llegar a ser, tal vez, un poquitito. Y siento que está muy bien representado eso en esa escena. Es como ese resumen de lo que es Hawkeye, justamente por pelear contra otras amenazas, siendo... Hawkeye, porque tenemos a Thor en, en otro lado, tenemos a Capitán América, Iron Man, Hulk pero él está contra esas amenazas y de hecho la salva Kate, porque justamente el, el, como empieza esa escena un poco, es cuando le dispara con la flecha a uno de estos chitori que iba como sí, en sí. la nave Sí, con, con una de las flechas de fuego que le empieza a derretir el, el vehículo ese, ese cosa que flota Sí, sí eh, entonces es como eh, bien decía Germán, esa caracterización pero impecable de lo que es Hawkeye y, y la inspiración, o sea, es eso de, bueno, quiero acercarme lo más posible a ser un vengador o a ser un héroe y bueno, arco y flecha, porque no, no sos un dios del trueno ni tenés poderes, así que arco y flecha y, y esa es justamente la, la inspiración que, que, que nace al ver a a Clint eh, peleando en, en ese momento y en esas circunstancias. Eh, creo que sí, la escena es espectacular. La, eh, es cortita y, y, y nada más eso, pero la verdad que es espectacular. Y más adelante, otra, una pequeña referencia que personalmente también me gustó y que les quiero preguntar a ver si eh, cómo toman esto de que todavía Thanos siga siendo influyente o... Sí, influyente e importante un poco para algunas personas, porque es un poco esa mentalidad que también vimos en eh, Falcon and the Winter Soldier, de eh, gente que apoya la visión de Thanos y de lo que él hizo en la humanidad. A mí sí. me parece súper interesante el símbolo en el que se convirtió Thanos, porque no solo los Avengers se convirtieron en un símbolo, sino que Thanos también, y un símbolo que no tiene una única interpretación porque ese graffiti de Thanos tenía razón, si bien puede tener puntos en común con los Flag Smashers de Falcon and Winter Soldier, que querían revertir el mundo hacia, hacia algo más justo, entre comillas, porque durante el periodo en el que había la mitad de la población, aparentemente la gente, o mucha gente, vivía mejor. Esas intenciones son de alguna manera eh, buenas y, y puras, aunque bueno, después pueden, eh, muchos pueden pensar que están tergiversadas y, y que los métodos son incorrectos. Ese graffiti en el baño a mí me dio, y se lo dije a Gonzalo cuando lo estábamos viendo, me dio neonazi me dio hay que matar a la mitad del mundo, eh, a, a las tropadas, incluso si es necesario. Eh, no sé, eh, creo que hay algo intencional incluso por la manera en que está trazado, el, el hecho de que sea justo un fibrón negro como bien bien marcado, eh, cada una de las letras como súper recto, me dio muy neonazi Porque es hasta un mensaje medio oculto, esos mensajes que vas al baño y te encontrás y... Es que no es un graffiti, ese es el tema. So, pero son mensajes son mensajes, son mensajes sí, que sí, no sí, puedes sí, pintar. Sí, sí. En, en, en cualquier calle, porque tarde o temprano te lo tapan. Una persona no puede pintar la esbástica en la calle y que permanezca muchos días ahí, porque, por suerte, alguien va a ir y lo va a tapar. Mientras que vos vas al baño, cerrás la puerta y te encontrás con mensajes absolutamente horrorosos, y bueno, ese mensaje ahí encima, solo ese mensaje en el medio de, de, de lo limpio que está el resto del baño, me da que hay mucha gente que puede haber tomado a Thanos como un símbolo muy oscuro Y eso me parece interesante Sí, eh, hay que ver cómo lo siguen desarrollando Porque no es menor el detalle de que ya un par de veces lo, lo hemos visto Esto y, y va a seguir seguramente Porque además las menciones a, a lo que fue el chasquido Y al blip y, y todo eso Sigue eh, Y me gusta que siga como, bueno, no, no vamos a inundarte la pantalla de referencias a eso, pero está ahí, como que se nota que la gente sufrió, que la gente eh, tuvo problemas con todo esto, entonces es como que sigue siendo una problemática bastante importante, y que además se sume esto de la ideología de muchas personas eh, siguiendo a Thanos, como que lo que hizo en algún punto para esas personas estuvo bien. Lo que, está bueno, lo que está bueno es, pero creo que es como la vida misma, eh, o como cualquier película o ficción, cuando te lo hacen muy explícito, te lo muestran tan exageradamente, es como que te cansa al espectador, de que todo el tiempo, sí, ya entendimos, que ya pasó claro. lo de Tano, qué sé yo. Ahora, cuando lo manejan a, al nivel de detalle, como que está en un plano distinto, pero está presente, como la, eh, como la carta, carta robada, es eh, cierto como que es una sombra, es una cuestión que está ahí presente. Y lo que, la, lo, lo que le da de importante estas cuestiones de retomar el chasquido y el blip, es que le salimos de la unidireccionalidad de, del evento que tuvimos en Infinity War y Endgame. No hay una linealidad en la cual de decís, che, bueno, el mundo fue antes y después, o fue uno, antes y después del chasquido, y después todos volvimos a ser felices o a tener la vida que tuvimos antes. Y no... Marcó un evento tan importante como lo del Chasquido, como eventos importantes en el mundo real. No hay vuelta atrás de eso. Hay que transformarse, hay que adaptarse, hay que evolucionar. Con cosa, con, con, algunas cosas andarán bien, otras cosas andarán mal, pero no puedes pretender de que la mentalidad y, el, y, el, y el, la entropía del mundo, para decirlo de alguna manera, sea exacta e idéntica en cada ser humano. Entonces, es genial que planteen la idea de que en Falcon haya gente que quiere volver a un momento anterior al, al, al blip, haya gente que, eh, que sufre el regresar después de cinco años y no entender nada la vida nueva que tienen los seres queridos, tal vez por ejemplo que, que se mantuvieron con vida y gente que diga Che, Thanos tiene razón, hay que linchar, limpiar a la mitad del universo entonces, es fuerte es crudo, pero es real lo hace más real, lo hace más Adaptado a nuestro mundo, la cual te decís, eh, tiene su momento bizarro que haya un musical, pero hay musicales de, de, de, histori de, de, de eventos históricos o de personajes o personas históricas. Y tiene sentido, lo hace muy real de que haya gente que siga afiliada o se haya comprado esta idea de limpiar, de, de, de barrer con gente. Es lo que vemos también en eterno cuando eh, Druck plantea el tema de que, che, esto no es evolución, esto es eh, genocidio. Bueno, la historia humana cuenta con estos acontecimientos trágicos eh, en su vida, en su desarrollo, y me parece que está bueno que lo planteen como, como una marca en la historia de la humanidad, más allá del universo, en, en, la, en la Tierra, es una marca que dejó Thanos y hay gente que está, está en contra como hay gente que está a favor de lo que hizo, y eso lo hace más humano, más real. Sí, sí, es verdad, y está bueno esto que, que decís de como que lo bajen a Tierra, porque obviamente Thanos es como algo más del universo más general, eh, más eh, grande que, que el planeta en sí, pero que se baje un poco más a la tierra y a, y a estas cuestiones políticas y sociales, está buenísimo, porque te plantea como esta cuestión social dentro del MCU, que hace algunos años vos solamente querías ver a los Vengadores y listo, y ahora como sí. que se está planteando más esta idea, porque también a, aprovechan mucho esto de eh, las series por ahí con personajes más terrenales, Falcon... Baki, eh, Semo, ahora y Kate, bueno, todos los que vengan, es como que eh, está bueno esto de que lo bajen más a, a tierra y que sea más, digamos, de lo cotidiano y, y de las personas como algo normal, como Thanos fue un dictador y, y, y pasó esto en la historia, y bueno, eh, es esto, entonces está buenísimo, y también ahora me, me genera la duda y un poco eh, las ganas de ver qué va a pasar en la galaxia, porque si nos ponemos a pensar, después de lo que pasó con Thanos, no vimos esto de las ideologías y de lo que fue Thanos y de su repercusión en otros planetas o, o, o en la galaxia en general. Eh, no sé si en la próxima de Guardianes de la Galaxia lo, lo van a eh, explorar un poco, pero está bueno también ver esos puntos de vista, porque eh, si lo notaron es como que Capitana Marvel siempre que aparece dice, me tengo que ir porque me necesitan, hay un montón de lugares que están como acá en la Tierra, entonces... Siempre está en algo, porque si, sí. siempre tiene que haber algún mundo eh, en muchas galaxias en la cual algo está pasando, la mina está poco presente en la Tierra, pero porque su personaje está dando vueltas por todo el mundo, y, se, y está bien resumido en, en los primeros minutos de Endgame, eh, todo lo que pasa acá pasó en muchos lugares, lo que pasa es que la Tierra tiene la suerte de tenerlos a ustedes, pero en otros lugares no hay vengadores. Entonces yo tengo que ir a dar una mano en esos lugares. Sí, en, en The Marvel se podría eh, aprovechar, digamos, expandir esto de la ideología en muchas personas sobre lo que hizo Thanos, porque seguramente en un planeta recóndito de la galaxia donde hay seres que ni conocemos, eh, pase esto también, de que por ahí hay gente que dice... Eh, lo que hizo Thanos, bueno, eh, está bien, o sea, como que se arme un poco esa ideología con eh, otros lugares, estaría bueno, eh, o sea, como se plantea, es cierto que pasándolo a lo que es nuestro planeta, digamos, y, y dentro del MCU, es un poco más real, se siente como un poco más cercano, entonces queda bastante más real, pero dentro de lo que es la galaxia me, me gustaría personalmente verlo también. Es que yo creo que se va a continuar no necesariamente como quienes están de acuerdo y quienes no. Acá vimos un grafiti que Thanos tenía razón, que es muy concreto, es una postura ideológica sobre lo que hizo Thanos, que después podemos ver qué pasa en el resto de la galaxia si hay gente que quiere continuar con esa misión, si hay gente que está en contra y demás. Pero lo que sí me parece o lo que más interesante me parece es que de alguna manera u otra el efecto se va a sentir, siempre, en todas las películas. En Falcon lo vimos a nivel económico cuando Sam quiere ir a sacar un crédito para no perder el barco, y lo vimos en los flag Matchers más a nivel ideológico, acá lo vemos concretamente en este graffiti, pero tal vez después eh, eh, nos enteremos de, de algún otro efecto que puede haber tenido en alguno de los personajes que conozcamos, para mí lo vamos a ver en Thor, también, de alguna manera u otra, el efecto de, de lo que hizo Thanos se va a haber sentido, no solo en Asgard, sino en cualquier otro punto intergaláctico que, que toque la película, y en The Marvels definitivamente, porque, como dijo Gonzalo, es como que la Capitana está en todas sus apariciones prendida a fuego, yendo a apagar algún incendio porque todo lo que pasa en la Tierra está pasando en otras partes de la galaxia, lo dice literalmente eh, Nelgen. Es, es cierto que los efectos por ahí no van a ser exactamente iguales, pero el símbolo de Thanos está presente para mí de acá, a, no sé si para siempre, pero a mediano plazo seguro en la Tierra y en el resto del universo también. Es increíble. Bueno, qué gran villano, la verdad que... Bueno, se sintió en Eternos también. Claro, como, sí, sí. Quiero entrar mucho en detalle, pero sin que la trama gire en torno a Thanos, lo que pasó en Endgame termina siendo un, un punto clave para que algunos personajes cambien la manera en que, en que pensaron y en que se comportaron a lo largo de miles de años. Eso es parte de, de un universo afectado por ese símbolo, por el símbolo que fue Thanos. Sí, fue eh, trascendental en, en, el, en el universo de Marvel, definitivamente. Y, y la verdad que es genial, porque le da mucho más peso a lo que fue el villano en, en este universo. Sí, es no es un, un villano más. Es un villano que fue el villano de un par de películas, pero que además dejó su marca en, toda, en todas las películas de este universo. Completamente, sí. Igualar eso... O al menos acercarse va a ser eh, complicado Vamos a ver Va a tomar tiempo, va a tomar tiempo. Que, Sí, obvio, que es lo que hacen Pero van bien, yo creo que, que, que se puede lograr Yo creo que igualarlo no Pero en una amenaza similar eh, estaría bueno Y ahora que mencionábamos esto eh, Me acuerdo otra vez de Nova De esto de Sandar. Que bueno, Thanos fue a buscar la primera gema ahí Y es como que no supimos nada más de Sandar. Eh, ahí estaría otro guiño para ver a la mierda, a la mierda que en Close. Sí, sí. Vuelvo a la mierda. Yo no, pensé no. lo mismo. Por algo no la vimos. Ahí te la bajé un poco, perdón. Pero, pero no, estaría no, bueno. Está viva, está viva. Sí, debería estarlo. Eh, y, y el de Rulitos también, que estaba ahí cerca de ella en, en Guardianes, también debería estar por ahí. Que es un actor eh, conocido, pero no me acuerdo sí, el nombre. Sí, ahora sí, no me acuerdo bueno. el nombre, para mí es Mr. Celafan de Chicago. Claro, Riley, claro. eh, eh, Re algo así. Es John C. Eh, Riley. Ahí, ahí, ah, ahí está. Ahí está. Ahí eh, está. Sí, ojalá Glenn Close esté, esté vivo, por favor. Ahora estoy preocupado porque pensé <risa> en eso y. Mm, <risa> No sé si habrá sobrevivido. Mira, se explicaron así muy rápido que Valkyria sobrevivió al ataque de Thanos a la claro. nave que estaba Thor y había construido una, una nueva Gar. Bueno, Glenn Close también pudo haber sobrevivido tranquilamente. Es verdad, sí. Si Valkyria sobrevivió a Thanos, bueno, Glenn Close pudo haber sobrevivido. Son los. Son los primeros que escapan, los comandantes. Así que a mí no me cabe... Es ni verdad. Que Glenn Close está viva. No, el capitán del Titanic, que yo la vi, y que es feo de, de, de... Bueno, pero sabichos. así termina el Titanic. Bueno, así, <risa> así termina muertos Para pero... mí Glenn Close está tipo... de eh, The Last Jedi, que están la mitad de la película escapando en la nave. Ah, van, sí. La mitad de la película le van disparando. Para mí Glenn Close salió con un... O sea, la sacaron. O sea, no, la sacaron a la fuerza porque tenía que sobrevivir y va a armar algún tipo de, de, de nuevo sándar y ahí vamos a tener a Nova, seguramente. Sí, ojalá. Eh, pero que esté vivo, por favor, que esté ahí. Eh, un par de puntos más, eh, antes de terminar, que, que me gustaría tocar. Si ustedes quieren hablar de algo más después, eh, bienvenido sea. Eh, las escenas de acción, los momentos de acción, en esta serie, es una serie que personalmente... Espero que me dé mucho de eso, porque, de nuevo, bajando un poco más a, a lo terrenal, a lo que es eh, la pelea cuerpo a cuerpo y todo esto, eh, creo que se pueden lucir mucho en este aspecto. Y hasta ahora eh, tuvimos buenos momentos en ese, en ese aspecto. Yo creo que mi preferido fue el de Kate en la subasta, ahí escapando y peleando después ya con el traje de Ronin pero me gustaría ver qué es lo que pasa, porque tiene pinta, es como un poco ambiguo, es como que tiene esa, esa idea de ir como por una comedia un poco más familiar, lo que mencionábamos de ese toque navideño, pero la acción es un toque bastante importante, no sé si en el cómic, Ger, eh, que, que sabe un poco más, Está como más metido ese punto Pero yo siento que es una serie que nos puede dar Muy buenos momentos de acción dentro del MCU Que se destaca entre muchos puntos por, por eso Sí, el cómic tiene mucha acción Y de hecho hay una secuencia que está en los trailers Y que es verdad, para mí vamos a ver vida. dentro de muy sí, poco sí. Que es una persecución en auto Que es muy parecido a, a un capítulo del cómic de Mad Fraction es Lo como un secuencia, momento, ¿no? a mí me gustó eh, Gonzalo reparó en algo que yo no me di cuenta, aunque era bastante evidente, que es que no vimos a Clint usar arco y flecha Ajá. en los dos capítulos, salvo el flashback, porque se concentraron mucho más en las habilidades de Kate, en mostrarla a ella cagando esa trompada con los mafiosos. A mí me gustó mucho cómo Clint la salva con un par de bufandazos a, sí. a Kate de, de los que la están atacando. O sea, se saca la bufanda y los cachetea a todos y quedan nocaut y después cuando se vuelve a enfrentar con... Bueno, le tiran la molotov y la devuelve... a esa parte me encantó. Ese Por tema. eso digo que Clint no se puede quedar en la mafia. Clint es un pelo contra Thanos. O sea, lo dice él. Sí. O sea, a, a todos estos boludos se los sacan encima con una bufanda, ni siquiera con arco y flecha. Y cuando se vuelve a encontrar con ellos al final del segundo capítulo se deja capturar, además. Es un tipo que él solo le puede llegar a costar, porque son muchos, pero se los sacan encima a todos y eso me gusta. De nuevo lo están como protegiendo simbólicamente al personaje porque es un Avenger, no es un, Por más que sea el más terrenal de todos, está para algo más grande que pelear contra estos tipos. Mientras que Kate está un poquito más cerca de lo que podemos llegar a hacer nosotros, y vemos cómo le cuesta, vemos cómo se las tiene que rebuscar, aunque tiene un par de pasos que son un poco, un poco exagerados, hay un salto ninja en un momento cuando lo rescata el perro, que por ahí es un poco exagerado, está bien sí. que es una gimnasta, pero, pero bueno, me parece que está un poco más bajada a la tierra que Clint. Sí, en, en, en eso sí. Y eh, te, te había preguntado, perdón porque te corté un poco, lo de la... La escena esta de, del auto no, no vi mucho porque creo que se presentó en el Disney Plus Day, eh, como que se mostró el clip, digamos, un poco más completo, extendido. Es, sí, es, es, un poco más, es sí. como un plano secuencia, o sea, es como que la cámara va siguiendo todo el movimiento de... De, de los personajes y, y de la persecución Si no me equivoco Sí, no todo, tiene una partecita que es plano secuencia, Pero me parece que es una escena mucho más larga Que además no la mostraron completa Sí, y además una, está cortada parte. Las partes de explosiones y todo eso Te das cuenta que está editada para lo que fue el especial de Disney Plus ¿sí? Ah, está, está. No, no, no me había percatado eso Pero sí, y de y hecho, muestra, Sí, sí, sí, sí, sí No, no, que digo, muestran como también como parte adicional Un poquito más de ese momento En la cual los dos están tirando del puente y eh, Hawkeye va a disparar la, eh, una flecha y ella le sostiene el arco. Y cuando vos veías el trailer original de la serie, pensaste que ella le estaba, estaba sosteniendo el arco para que estabilizarlo y que pueda disparar la flecha. Y en realidad te das cuenta, eh, en esa escena extendida, en que ella le está agarrando el arco para sujetarse de el, la flecha con cuerda que los va digamos, a impulsar o sostener. La verdad que... Tengo muchas ganas de, de ver más de, de, de estas escenas porque la verdad que da para que, que la serie lo profundice bastante. Y el último punto, al menos que, que yo quiero remarcar dentro de, de lo que vimos en estos dos primeros episodios, no sé si notaron un poco este tema de los colores, eh, que la madre de, de Kate estaba siempre vestida de rojo, o que en bastantes momentos estuvo vestida de rojo, y Kate usando... Eh, mucho eh, La ropa de color violeta Violeta y negro Sí, sí. Y esa combinación de colores sí. El rojo, vos sabés que cuando Vos Her, me dijiste No, porque la madre debe ser el red heavy Y yo dije, ah claro Por eso viste mucho de rojo de Mirá, mirá con, que cómo la ven Que, que con juegan con los colores sí, Pero no te lo dije porque me ibas a decir No Gonzalo, eso es una pelotudez Pero ahora que lo decís, viste alguien más Reparó en el color de la madre Sí usa colores muy fuertes eh, y muy eh, como atrapantes, mientras que la otra, Kay, la hija, eh, más allá que el violeta es el color simbólico y representativo de Hawkeye, pero digo, siempre está con colores más, no sé si apagados, pero más camuflados, digamos. Sí, de hecho la madre le dice en un momento, anda a ponerte el vestido rojo, y cuando en la otra escena aparece con el, con el traje, yo estaba bueno, como, Mocky, como, sí. Claro, yo como, y el vestido ¿Dónde está el vestido? Yo te quería ver claro. con el vestido de rojo Pero bueno no, es lo, que, sí, lo que decíamos Ger que lo mencionaba eh, Va a ser Kate claramente la que va a contratar A un modista eh, súper eh, secreto Para que le haga el traje violeta Definitivo a Hawkeye Finalmente, por una vez por todas Así como se están guardando al mejor Hawkeye Digamos, que conocemos de Avengers para los momentos de más acción de esta serie, se están guardando lo que todos queremos, como fanáticos del personaje, o que nos gusta, eh, el, el diseño del personaje, es que el violeta, a, sí. mí, a mí parece un color buenísimo, y me molesta que no lo, no lo no hayan explotado todavía, me encanta ese color para, para un superhéroe, y, y lo quiero ver. Lo, lo quiero ver. Sí, de eh, hecho, perdón, en los cómics de Jóvenes Vengadores, es la que con toda la plata del mundo les diseña la ropa. les diseña la ropa a los jóvenes vengadores y sus compañeros. Como diciendo, ah, eh, no les dije nada, me tomé la molestia de, to de, de más o menos calcular sus medidas, le pedí a un modesto que estos que cobran dólares en euros, qué sé yo, y mire, les doy, tengo esta sorpresa. Y les da los trajes definitivos a todos los jóvenes vengadores durante todo lo que es la primera fase de ellos. Eh, maravilloso, una genia, o sea... Es una genia, sí. Bueno, así como tiene lugar privilegiado en 2012 para poder ver la batalla de los Tauri, lo cual, es verdad que eh, eh, a vos, Her, te gusta ver una escena de acción, pero la mirada más terrenal. Bueno, sí, terrenal, pero con un par de millones de penthouse, digamos. Pero, está bien, mirada privilegiada. Sí, pero en ese momento los millones no les sirven para nada. Eso es lo que me gusta de, de ese momento, que serán muy poderosos, pero... En, en, durante la batalla de Nueva York no que estaban todos, sí. claro, todos a, no a no de morir por una invasión alienígena. Sí, es verdad. sí eh, un detalle sobre el violeta, porque lo escuchaba en el episodio en el que hablaron eh, antes de, de que empiece la serie. Eh, Gonza, te quiero decir que es mi, mi color favorito. Y cuando dijiste Mire. esto, eh, yo estaba como loco y también pensando lo mismo. Quiero ya mismo ver. Ese traje, o sea Sí, sí, sí, sí, es muy... Además por lo que ya pudimos ver de algún que otro diseño boceto, qué sé yo claro. Es muy lindo traje, o sea, le queda muy bien sí, a, sí. a Clint, o sea, está muy bueno Además, como, a mí como color me encanta Encima, Violeta Sí, es, es genial, y me espero eh, Un momento Como el de Wanda No sé si tanto, pero algo así Bueno, también lo tuvo, ah, claro, lo tuvo Cuando algo. se convierte finalmente En la bruma carlata, decís Claro, sí, sí, y Falcon lo tuvo con esa aparición, con el traje y las sí. alas. Eh, Nada, no, espero que realmente se lo guarden ese momento para, para el traje que solamente Ahora... tiene que llegar. Yo creo que va a ser un poco más gracioso que lo de Wanda, porque me parece que ella le va a conseguir el traje, y por, porque además ella es la que le dice que a él le falta branding, le falta marketing, y yo me lo veo a él teniendo que ponerse ese traje que se lo consiguió ella para que estén con el mismo color, o para que sea un equipo, y me lo imagino súper hinchado las bolas de tener que ponerse ese traje violeta, pero que le va a terminar gustando seguramente. No, sabes qué le va a terminar gustando? a Porque lo que decimos, es como una película de Navidad, tenés que llegar para Navidad porque se lo prometiste a tu hija. Para mí... Eh, Mira, yo ya me adelanto. Para mí eh, se resuelve todo claramente en el último capítulo. No está llegando a tiempo y de alguna manera cae en la casa con, eh, con la mujer y los hijos en, en el Quinchet. Como diciendo, si no era con el Quinchet, no llegaba ni en pedo. Y cae con el traje Violeta y a la mujer le dice, ay, pero qué bien que te queda, qué sé yo, medio que se calienta, ponele. Y, y para mí ahí le va a decir como que si la mujer le aprueba el traje, queda oficialmente como el traje de Hawkeye. Mi duda es, más allá del traje, ¿eh? si van a hacer algún guiño, algún chiste o alguna escena graciosa, pero de un minuto, con su antifaz. El famoso antifaz máscara de Hawkeye, que tiene parte de la cabeza tapada, que tiene como una especie de, de dos puntas, así como si fueran dos cuernitos, una cosa así. No es como una H, viene. ¿no? Y tiene una H, sí, es como una muy H, literal. Para. Sí, yo creo que algún guiño sobre eso va a haber, no me lo imagino a él, a diferencia de La Bruja, que me parece que se puede adaptar un poco la tiara de Wanda, y de hecho lo hicieron muy bien, no es que no se pueda hacer, si lo quieren hacer seguramente puede salir algo copado, pero no, no me parece que lo necesite Hawkeye en ese sentido, porque no me parece tan significativo como puede ser la tiara de Wanda. Pero ah, sí creo que va a haber alguna referencia, y sobre todo a modo de chiste, sobre eso. Para mí le va a dar el traje, y le va a decir, ah, mira, y esto también, claro. ¿qué carajos es eso? No, es, el, es el, como la pinche, la digo, no, claro, como o sea, no me rompa la bola. Hasta el violeta estamos bien, esto no me lo pongo. Claro, hacer. una cosa sí va a ser, sí. Claro, se lo va a diseñar como, bueno, y esto también es parte del traje, y, y va a quedar ahí, por ahí tenemos un segundito en el que se lo pone y dice no. Esto y no, no le gusta, no, es muy molesto, no, parezco un payaso. Claro. claro. Y, y lo vamos a tener, sí, seguro, ojalá. Lo que sí quiero, que esto por ahí es como mucho más chiquitito, pero solo quiero ver a Kate Bishop con anteojos violetas. Que en los cómics los usa mucho. Sí, sí, sí. sí. No, es, no es, una, es como. No, no, pero es su marca distintiva en cuanto a lo que es facial. Exactamente. No, Hawkeye no usa eh, anteojos violetas. En los cómics, sí, también hay, hay. Pero son distintos, son distintos. Sí, no es lo mismo, sí. pero a ella particularmente, porque a él lo vimos con anteojos en, sí. en algunas películas, pero a ella tengo ganas de verlo porque lo que vimos hasta el momento no, es siempre ella con la cara descubierta. Y la quiero ver como un poco más canchera, o sea, como cuando yo esté más eh, como una joca y de verdad, me gustaría que tenga los anteojos. Sí, sí, sería genial. Esto igual se viene eh, repitiendo bastante de respetar un poco lo que son los trajes de, de los cómics eh, en la serie se, se viene respetando y, y creo que me parece que esta serie no, no va a ser la excepción además por, por lo que significa un poco Hawkeye con, con ese traje tan, tan característico para mí van a, bueno, seguro. Van a aprovechar 100% de, de hacerlo bueno, hasta acá yo creo que hemos mencionado todo no se me pasó nada. Bueno, el perro, el perro es un genio. Yo no, no sabía dónde meterlo, pero Loki... Tiene otro nombre, ¿no? Por lo de la pizza. El pizza El Parra pizza, sería. Que de hecho apenas... Eh, lo primero... O sea, se sacaron esa referencia de encima. Listo. Le damos... ¿qué, ¿Qué tengo para comer? Pizza. Una porción de pizza. Ahí está. Me encantó, porque yo no, no soy lector de cómics, pero más o menos me informo de, de todo eso y cuando, cuando vi ese momento fue como... Eh, me encanta que hagan esas boludeces, porque son geniales. O sea, a, mí me a mí lo que me gusta es que, al margen de cómo se conocen, que es un poco distinto en los cómics, pero ponele que tiene algunos puntos en común, no deja de ser un perro, igual sí. en los cómics. Un perro al que le falta un ojo y que le gusta mucho la pizza. Come pizza. Pero no es que cumple un rol como el gato de Capitán Amar, ponerle. Es un perro que los baja un poco más todavía, a lo terrenal, a los protagonistas Y me parece que va a ser eso En la serie, va a ser un perro que va a estar ahí Comiendo pizza Como condimento de esta Navidad de mierda que está pasando Clint Y que seguramente en cada capítulo Va a estar más hinchado las bolas Pero que eventualmente se va a terminar encariñando Con mucho de, de, de todo lo que está A su alrededor en Nueva York Como Kate y Lucky principalmente Es sí. como fatiga de casados con hijos claro. claro. Una claro. cosa así, que sabes que está Le hacen chistes, pero es fatiga, o sea, no te puedes enojar, porque ¿cómo te rasca los bol las bolas, Lucky? Una cosa así. No Ahora. haces nada, Lucky. Sí, claro, eh... pero el, solo el hecho de que esté el perro ahí, y de que va y, y, y ya está encariñado con Clint, y, y, y parece que cuando estás sola Clint con Lucky, eh, actúa de una manera distinta, más, más, más sentimental, es como que si ya está, ya cumplió su papel en la serie. Es sacar lo más humano de Clint cuando nadie los ve. Sí, sí, es verdad, de hecho él, él se lo dice, eh, cuando está completamente agotado y creo que había terminado de hablar con, con Laura, es como, bueno, eh, acaricia al perro, qué lindo perro, sos bueno, es verdad, eh, eso es cierto y de, dentro de todo esto de que Clint ya no quiere saber más nada, quiere estar tranquilo, quiere llegar para Navidad para ver a sus hijos y festejar, es como que el, el perro está ahí para, para bajarlo un poco a tierra y bajarle los decibeles. Y también tuvimos el final con, con eco que me dejó, o sea, no esperaba que termine el episodio ahí. Viste que, vieron que más o menos se dan una idea de cuándo está por terminar un episodio, pero yo no me lo esperaba, no, ni tenía noción del tiempo, y cuando terminó fue como, no me lo puedes terminar acá. Sí, algo que decíamos con Gonzalo es que, como nos había pasado con Falcon... Con esta serie sentimos, bueno con Loki también nos pasó, ¿sí? Sí. pero sentimos que es una serie que cuando tengamos los seis capítulos, si los pegás, es como ver una película extendida, una película bastante larga, pero los cortes son cuando se cumplen los 50 minutos, básicamente. No es una serie tan episódica como puede ser WandaVision, que cada capítulo era muy distinto, o What If, ni hablar. Entonces, está bueno que haya terminado ahí porque sabemos que la semana que viene va a arrancar inmediatamente desde ese punto y, de hecho, yo hasta me imagino que va a haber mucha acción al principio del capítulo. Para mí, la secuencia de, de escape esa, la, la secuencia de persecución en el auto, es justamente yéndose del lugar en el que están, ah. y va a ser en la primera mitad del capítulo, para mí eso. Sí. Lo que me gustó de esto también es, el, ya que de los colores, ese abuso del rojo como para mostrarla como un personaje completamente separado de todo lo que estuvimos viendo, y la música, la música que es muy distinta a todo es lo que verdad. estuvimos escuchando en esos dos capítulos y que te dejan una sensación de incomodidad, que genera mucho misterio alrededor del personaje y me da ganas de ver cómo lo exploran. Es que rompe con lo navideño, o sea... De, empezás a sentir de verdad ahora Una amenaza que trasciende tal vez Las situaciones absurdas que tenía este equipo De mafia de los deportivos Que el, to, el bro, como decías Bro, bro, bro Es muy boludo, o si sea, hasta la mujer sí. de hockey Le dice, uh, esos pelotudos Otra vez como diciendo Entonces, eh, la, sentís que Te genera incomodidad, todos esos, esos bajos Viste que está ella con muchos parlantes Ahí, y decís, che, qué carajo Esto me desencaja con esto Qué, qué, qué, qué carajo está pasando Sí, sí, es verdad. Eh, bueno, un poco yendo a eso de, de la música, es verdad, a mí me dejó como raro, eh, no me esperaba esa, esa música que eh, es claramente distinta a todo lo que venía haciendo en los primeros episodios, y la cara, o sea, ese, ese plano de ella eh, mirando a cámara, y es como eh, todo ese misterio detrás del personaje, la verdad que... Eh, prepara muy bien eh, lo que va a ser el, el próximo episodio y que sí, para mí también va, va a empezar con esa, esa, esa escena que ya hemos visto, que yo me la esperaba en los primeros episodios, después cuando me acordé que terminaron, eh, me puse a pensar, che, pero no tuvimos esta escena, que yo la esperaba para estos episodios y claramente claro. tiene que llegar ahora en el tercero. Yo también, y como la pusieron en el especial de Disney Plus y con una mirada bastante extendida, si bien no está entera, me la, me la imaginaba en los primeros dos capítulos. Pero eso me hace pensar en algo que me parece que va a pasar en los próximos capítulos, que es que cada capítulo va a ser un día antes de la Navidad, porque en el primer capítulo faltaban seis días, en el segundo faltan cinco, y así hasta que el último capítulo va a transcurrir durante todo el 24 de diciembre, y seguramente va a terminar con Clint volviendo con su familia esperemos pero esta idea de un capítulo por día me gusta me gusta cuando las series juegan con el tiempo de esa manera tipo 24 24 en su momento sí. un capítulo por hora bueno me gusta la idea de que cada día se vaya poniendo peor o sea cada capítulo se pone peor porque es un día más que Clint demora en volver con su familia y si, de, y si de hecho no saqué mal las cuentas, porque acá estoy viendo el calendario, termina la serie justo en la semana de, de Navidad. Para el claro. 22. Termina como para ah, Navidad. Ah, mira. Así que. Mirá qué vivos que son. Como unos boludos, <risa> oh, Disney, claro. Sí. Te, te, te, ¿Qué te pensabas? ¿Por, ¿Por qué te pensás que, que fue para esta fecha? Oh, Olvidar. Claro. Y tenemos eh. Spider-Man encima en el medio, casi llegando al final. Es un Uf, quilombo, pero <risa> bueno. <risa> Sí, sí, la verdad que. Pero eso es otro, eso es otro tema que amerita otro capítulo. ¿eh? Sí, olvídate. La verdad que después de tanto tiempo sin Marvel, es como que este año fue, fue intenso. intenso uh -huh. Bastante. Y lo que se viene, la verdad que no nos podemos quejar en ese sentido. Para mí quedamos mal acostumbrados. Hay mucha gente que se queja de oh no, pero tanto falta para que se estrene la, la próxima serie y decimos, che, pero estuvimos como dos años sin tener una película, una serie. Cuando se estrenó WandaVision parecía que la última película había pasado cinco años atrás. O sea, antes de Shakira. Pero, ¿cuál es la próxima serie? ¿Qué lo Pero Knight llega en enero o en febrero, o sea, es como muy inmediato y aún así nos parece que falta un montón, porque nos estamos mal acostumbrando. Es mucho contenido de Marvel juntos. Sí, de, de hecho no, no dieron fechas para las series que vienen, o sea, están las películas, pero no las series, así que claro. bueno, hay que ver cómo se maneja el, el 2022, que bueno, parece que va a ser bastante intenso. Bueno, si quieren agregar algo más, este es el momento exacto para hacerlo. Eh, no, no, yo lo que, que ya había dicho, eh, a mí me encanta el hijo menor de, de Clint, sí, me mujer. parece, me, me causa mucha gracia. A Ger le gusta mucho esta cuestión de que se representó muy bien la dinámica de familia en el, en el teatro, en, el, en la escena donde están ahí, que viste que se acerca al mozo a agradecerle y regalarle comida por haber salvado la ciudad. Eh, la dinámica de familia estuvo, me parece, bien representada por más que fueran cortitas escenas. Y me causa mucha gracia que el pibe está como, está como en, otro, en otro plano. Y cuando se les pierde, cuando se despide Clint de los hijos, dice, che, pero ¿dónde está? y Estaban mirando una pared, jugando, era como... Estaban muy bien loco. locos. Pero, pero, pero me gustó. Tengo, Tengo mucha, mucha expectativa. Y yo no quiero traer algo nuevo, sino subrayar algo que ya dije, que es que quiero más Clint. No quiero que este sea el final de Clint, no creo que lo sea, igual... Pero quiero un Clint Barton que se convierta en un personaje más prominente, no como tal vez el héroe que, que fue en las cuatro Avengers, sino tal vez más como en un rol más Nick Fury, como vos habías dicho en algún momento, sí. o sea como un personaje importante, pero que que esté tal vez eh, supervisando a, a una nueva generación de héroes, tal vez. Pero lo quiero más. Quiero que siga apareciendo en el MCU y que lo sigan reinventando. O sea, siento que es el momento para que eso pase ¿Cómo te ves a Hawkeye como mentor de los jóvenes vengadores? Me encantaría daría. Re sí, sí, completamente eh, La verdad que sí, eh, es el momento O sea, yo creo que además por lo que vimos y por lo que se vio en los avances No tiene como ese tono de despedida O sea, no se siente una despedida no. Eh, no, Se claro siente que sí. como no. que justamente esto de que Clint está hinchado las bolas De no quiero más de esto Parece que se va a extender, como que, Clint, prepárate porque vas a tener que cuidar a un grupo de jóvenes, vas a tener que estar ahí medio al tanto de todo, yo creo que lo van a tirar por ese lado y me encantaría, porque es el más adecuado para, para esa tarea, al menos de los originales, como mencionamos, Thor anda volando por ahí, va a estar en la suya, a Bruce lo veo como más en otra cosa, por ahí también ayudando un poco a Clint, pero más de otro lado, yo creo que es perfecto para Clint estar ahí en un liderazgo para un futuro grupo de, de jóvenes vengadores, así que sería genial, ojalá lo aprovechen de esa manera. Y porque además una buena historia implica un buen crecimiento de sus protagonistas, y algo que quedó claro en estos dos capítulos es que Clint está medio peleado con su pasado como héroe, no se siente cómodo con que lo reconozcan como un héroe, y de alguna manera eso se tiene que resolver al final de la serie. Y no me imagino que la resolución sea, bueno, dejé de ser un vengador y ahora vivo en la granja con mi familia para siempre. Creo que se va a reconciliar con la idea de que puede ser un héroe, y que está bien que lo aclamen como una de las personas que salvó a Nueva York, y que tiene mucho potencial todavía para seguir siendo héroe de diferentes formas. Por ejemplo, entrenando un nuevo equipo de héroes. Es que lo que le pasa a Clint es que todavía no logra conciliar su doble pasado. A él lo están viendo como un héroe, pero él no sana la cicatriz de todo lo que hizo como Ronin. Entonces claro. internamente hay una lucha entre mirá cómo me ven, incluso mis hijos, del héroe que fui, que también hizo cosas buenas, con el pasado oscuro que tuvo durante cinco años como Ronin. Él no logra cerrar eh, eso conciliar o a perdonarse a sí mismo. Entonces, por eso se ahoga, por eso no sabe cómo responder cuando alguien le agradece, por eso se siente incómodo ante situaciones que lo superan de gente que le da un reconocimiento, o le dice, no, no, por favor, puedo pelear con vos, te puedo matar, como diciendo, la puta madre, no quiero lidiar con esto. Él se quiere escapar en vez de enfrentar ese pasado. Y de cerrar esa historia y entender de que, fueron momentos, está bien. Nada justifica que mató mucha gente, digo, pero eh, me parece que pasa por un trasfondo personal de cerrar eso para seguir adelante. Y cuando logre hacer eso, tal vez, tal vez eh, con ayuda de la mentoría de Kate, tal vez Kate le dé las herramientas o la compañía necesaria para poder cerrar eso, vamos a tener un nuevo clic y posiblemente li eh, el rol de liderazgo, como vos decías. Sí, liderazgo y. Dos cosas muy importantes que también se resaltaron en estos episodios, que son el legado y la inspiración. Yo creo que va a ir mucho por ese lado. Y, y también esto, que no lo mencionamos, que, que en algún momento eh, Clint va a tener que confesarse con Kate de que él era Ronin, porque no lo mencionó, o sea, mencionó que Ronin claro. hizo tal y tal cosa, pero en algún momento esas historias se van a cruzar y va a tener que pasar, pero también es cerrar esa herida. O sea de esos errores que él cometió bajo el manto de Ronin y, y que se termina ahí y que pase a ser legado y que pase a ser inspiración y además líder del futuro de, de futuros héroes. Sí, tal cual. Bueno, hasta acá este episodio. Muchísimas gracias, Gonza, Germán, por... Por favor. Muchas gracias por la invitación. Gracias la, a vos. La sí. verdad que me, me encantó tenerlos acá. Un lujo para mí, la verdad. No sé si a ustedes le... No sé cómo se manejan con la serie Si le ponen calificación a los episodios En particular, yo lo hago al final Cuando termina Si lo hacen, episodio por episodio Y quieren decir su calificación Son libres de hacerlo no creo que lo hacemos por serie, ¿no? Tampoco le ponemos. ¿tampoco le ponemos sí, yo estoy educación? medio. Yo solía hacer eso, pero ahora estoy un poco más eh, alejado. No sé. Es como el tema de, de, de lo que es, de por sí, el sistema educativo tradicional. De esta cosa de que tenés que evaluar y puntuar a alguien para saber si sabe o no sabe. Es, como, sí. es muy arcaico, ya. Como diciendo, hay otras formas de evaluar. No sé, yo te diría de que eh, en algunas cuestiones superé mis expectativas. Fue lo que yo esperaba y en algunas cosas mejor de lo que esperaba Mi gran duda era no Click, sino Kate Y me cerró el culo, así que bien por Kate y me gustó la serie, la disfruté Sí, yo para calificar necesito ver por lo menos la temporada completa, no sé si la serie Por el momento estoy alrededor de un 8 barra 9, que para mí es una nota altísima porque suelo ser un poco más... Eh... Vos sos más duro. Soy Soy más más más duro malo, sí. son más malos. Son más malos. Pero bueno, todo puede ir cambiando en función de, de cómo avanza la temporada. Pero hasta el momento es uno de los arranques más fuertes que tuve en todo el año con Marvel. Que tuvimos un montón. Eh, yo creo que, salvo WandaVision, es la serie que más entusiasmado me tiene en su arranque. Después, bueno, Loki arrancó muy bien... Y fue creciendo más todavía Y terminó volándome la cabeza Que es una serie con la que no tenía tantas expectativas pero, pero esta serie en particular Yo venía con muchas expectativas Y arrancó muy arriba Así que estoy muy entusiasmado Buenas impresiones, eso me gustó y sí, ¿Vos, Seba? Eh, no, yo, eh, o sea, estoy con ustedes O sea, sí, me gustó mucho eh, La verdad que la, la esperaba, no, no sé si tanto Como otros proyectos de, de Marvel Pero sí la esperaba, obvio Y, y la verdad que, digamos me, me sentí bien Con estos episodios eh, Obviamente también eh, eh, Quiero esperar a ver más de la serie Porque por ahí empezó así, muy arriba O, o me gustaron mucho Y después baja eh, Que por ahí me pasó un poco con, con Falcon and the Winter Soldier eh, O por ahí sube O sea, hay que ver pero al menos por ahora estoy bastante satisfecho y bueno, con muchas ganas de ver más cosas dentro de, de, de lo que sigue en la serie, así que a la expectativa. Eh, yo lo de los puntajes sí, lo, lo manejo con las películas y, y las series, pero por una cuestión de, de obsesión, soy muy obsesivo en... Y ordenado en, bueno, calificar y, y listas, tengo la lista ahí del MCU con todo, es como... Que... Ah, bueno, sos, sos un Germán, eh, un Germancito, porque Germán hace lista para todo, hasta sí, la lista de verdad. las listas, así no, que, sí, sí. Eh, ahí, ahí tienen, mira Yo tengo ahí Leatherbox, que tengo millones de listas ahí, de, de, ubicando películas y es como, y después... Lo menciono, es como, bueno, las calificaciones, incluso eh, los críticos, esto de Retintometos, que pasó con Eternos, no, no hay que darle bola a eso. Es como, bueno, déjenlo de lado. Pero no, bueno, es, una, es una es una lista muy personal, la verdad. Claro, la podés le... compartir o no, para coincidir o no, pero esas listas son muy personales. Sí, y, y, e igualmente tengo que poner como ese numerito como algo, como para tenerlo ordenado. No, no por calificar eh, y tener ese número, sino como para tener más o menos una idea de lo que fue la película o la serie en este caso, eh, más que nada. Bueno, eh, si quieren dejar sus redes, obviamente las van a dejar, porque eh, es un momento de tirar el chivo de, de, de todo lo que tengan, sus redes personales, del podcast. quieres dar sí. tus redes personales, Gonzalo? Eh, sí, solo tengo una y no le doy mucha bola, pero si quieren, en eh, Instagram me pueden seguir en arroba que lindo verte. Siempre digo algo con B, porque es que lindo verte con B larga. Así que podría decir qué lindo verte con B de Barton, por Clint Barton. Muy bien. Boher, A mí me pueden seguir en Instagram, en arroba Mystical, y en Twitter en arroba mystical bajo y después, bueno, a Pizza birra Marvel en Instagram, en Twitter. Estamos en Twitch también ahora, desde hace poquito. Y bueno, y escuchen el podcast en, en Spotify o en cualquier plataforma de, de podcast o en pizzabirramarvel.com Sí, escúchenlos a los chicos que, que son unos genios. Y bueno, igualmente voy a dejar abajo eh, en la descripción de, de Spotify y de YouTube, donde sea que estén eh, escuchando viendo esto, eh, todos los links, para que vayan a seguirlos. Mis redes, bueno, arroba después de otra función podcast en Instagram, pueden buscar después de otra función y voy a aparecer también en YouTube, después de otra función, también buscan, están eh, los episodios subidos al canal ahí en formato de video, también abajo, eh, bueno, Letterboxd, Instagram, ahora me abrí Medium para hacer reseñas, así que están todos los links abajo. Eh, les quería hacer un, algunas preguntas, ahora me acordé, me acordé tarde, pero no las iba a hacer pero ahora con esto de las series y que estuvimos hablando me, me generó la duda y ya que bueno son un podcast dedicado pura y exclusivamente a Marvel quiero que me digan personaje favorito, hablando del MCU ¿no? ah, personaje okay, okay. pura y exclusivamente de MCU, personaje favorito película favorita y serie favorita bueno, al menos las series que tuvimos hasta ahora en este momento del año Okay. Uh, okay. Uh. Los maté, perdón Te Ger <risas> Sí, pero como soy muy complicado voy a arrancar al revés Mi serie favorita es Wandavision Definitivamente hasta ahora nada la supera y, Por más que me encante Hawkeye, no creo que supere Wandavision Por lo que significó en, en mucho sentido que tomaría otro episodio a Hablar de Wandavision Mi película favorita es Infinity War me parece la, como la, la película más completa de todo el MSU en términos de evento Y mi personaje favorito es una pregunta que nunca puedo responder, la verdad bueno. eh, De los Avengers originales puedo decir que es Black Widow, definitivamente es la que más me gusta pero encuentro, encuentro algo positivo en, en muchos personajes y en muchos equipos, así que no, no soy de, de volverme fanático de uno solo, la verdad. Bueno, bien, bien me gustó, me gustó bastante. Eh, en mi caso te diría, de los, voy a tomar un poco de lo que, los recursos que usó Her. De los Avengers originales yo te diría que elijo a Clint, de hecho lo había mencionado cuando se estrenó Ultron, que fui con un grupo de amigos, cada uno nos sacamos una foto con el personaje que más queríamos y yo saqué una foto con Clint de fondo porque es el que más siento que podría llegar a ser si me empeñara a seguir arquería, ¿entendés? Es como diciendo, ay, quiero ser un Vengador, bueno, voy por el arco y Flecha. Además me gustan mucho los personajes con arqueo y flecha, esa cosa de que te mantienes a la distancia y tal vez no, no vas tanto de fuerza de choque, aunque también hay otros, hay otros poderes que me gustan y qué sé yo. Después, en cuanto a personajes favoritos, a mí me gusta siempre mucho todo lo que tenga que ver con eh, lo místico y los poderes sobrenaturales, pero desde el punto de vista más terrenal o mitológico, o basado en, en, en cosas medias oscuras o secretas. Entonces, ahí a la cabeza puedo poner. Si yo siempre hincho las bolas de que me gusta Wiccan, que es el hijo de, de la Bruja Carlata, de lo que nos ofreció el MSU hasta ahora, pondría eh, Bruja Carlata barra Doctor Stretch como personajes así favoritos, porque me gusta todo ese tipo de poderes. Esa cosa de que hasta es una mezcla medio de, de, de las culturas o, o de las cosas oscuras o mitológicas de, de distintas culturas. Eh, y pero siempre bajado a lo que es el planeta Tierra. Lo cosmológico me gusta, porque me gusta todo lo que tiene que ver con, con, ese, con, eh, con cosas del tiempo, el espacio, qué no sé yo, pero me quedo más con los poderes, más del estilo La Bruja y Doctor Strange. Después, películas favoritas, sí, definitivamente me parece, no solo como favorita, sino como me parece la mejor película de MCU, Infinity War, por lejos. Eh, si bien, obviamente, hay unas películas como que... Destaco que fueron eventos que me marcaron como diciendo, che, esto es algo distinto, como fue soldado de invierno, me pareció algo completamente distinto a lo que se venía haciendo. Nunca me voy a olvidar la vez que fui a ver la primera vez al cine, que es la primera vez que veía gente aplaudiendo en el cine cuando se hace eh, el círculo de ellos seis. Sí, era tío, como, wow, esto, esto nunca lo viví. Estoy diciendo, la gente aplaude y grita. Era como, ¿qué está pasando? Entonces era como, eso no me lo voy a olvidar nunca en mi vida. Porque claro, después vino, eh, vino Infinity War, eh, Engel, la SEM y todo. Pero la primera vez no te lo olvidas nunca. Y después como serie, sí, eh, WandaVision totalmente. Mirá que Loki me voló la cabeza, y todo lo que tenga que ver con cuestiones del tiempo y manejo del tiempo, y todo eso me encanta, y me vuelve la cabeza, porque es un recurso que se usa mucho en mi género favorito, que es la ciencia ficción, es como todo que me gusta, pero WandaVision me parece que está a un nivel superior en cuanto a la producción de una serie. Me gustaron, me gustaron las explicaciones. Mm -hmm. eh, muy, muy justificado todo. y Me encanta. O sea, muy, muy bien. Y ahora te que... Te quiero preguntar decir... a vos. ¿Vos? Sí, eh, yo no lo quería decir yo así nomás, así que gracias por darme el ah, pie. Okay, porque okay. si no okay. quedaba, quedaba mal. Como, bueno, y mis... Bien, Gonzalo. Caras? Bien, viste, te traigo el pie. Conducta. Excelente, excelente. Eh, bueno, película, la mencionaste, de hecho, El Soldado del Invierno. Eh, ah, para mí es la, la mejor del MCU. Un poco eh, lo que mencionaste, esto de que fue por ahí la primera que se vio como algo distinto dentro de lo que eran las películas de superhéroes en general. Rompió un molde, rompió un molde, una fórmula, que después siguieron, tal vez, eh, trataron de... Para mí se dieron cuenta, claramente, fue, che, mirá lo que hicieron estos tipos. No, por nada después le dieron la dirección de las dos películas más evento de todo el MCU. Claro. Eh, que es Infinity War y Endgame pero marcó antes atención después para mí la forma de cómo se podían hacer películas de superhéroes dentro del universo de Marvel. Sí, eh, completamente. En serie, Loki, fue la que más me yeah. gustó, eh, de hecho, eh, o sea, me cerró por todos lados, me, me pareció eh, muy buena, eh, los personajes, la historia... Ah, más prolija es ¿sí? eso. Claro, es como que todo, todo el final, eh, el pie que se da para la segunda temporada eh, sí. Esto que por ahí yo en un momento cuando se anunció Loki pensaba mmm, Siguen robando con, con Loki claro. Y eh, pensaba, ¿Qué, ¿qué van a hacer? O sea, sí, lo, de los, lo del viaje en el tiempo y, y esta cosa de que se quedó ahí cuando agarró el tercer acto y, Pero ¿qué van a hacer? Porque está bien, lo veía más como, bueno, quieren seguir aprovechándose de Loki de Tom Hiddleston y nada más, y me cerraron la boca porque se mandaron un pedazo de serie que la verdad para mí hasta ahora es la mejor, igual en general todas me, me están gustando bastante así que celebro esto de que se hayan decidido hacer series dentro del MCU porque la verdad que es un complemento muy lindo para, para lo que es este universo y que se puede aprovechar muchísimo, eh, bueno de hecho ahora con la serie de Ágata también no sé qué pensar y después me van a callar la boca, eh, mismo, sí. Así que hay que ver qué es lo que pasa. Y mi personaje favorito, puede que lo sorprenda, de los Avengers originales, ya que también mencionaron ustedes, el Capitán América. Eh, soy yeah, Tim, mira. Capitán América a muerte, así que el Capi. Pero en general, sacando el Capitán América, mi personaje favorito es Rocket. Ay, vos sabes que eh, en su momento lo he pensado como que me encanta mucho lo que pasa que eh, el, la cuestión de qué habilidades o poderes tiene tal vez me siento más atraído por Doctor Strange y todo eso pero en cuanto a personalidad y presencia que tiene el MCU Rocket para mí es lejos uno de los mejores personajes que están en el MCU sí es que eh, yo pensé que lo ibas a decir además es como que te juro que lo, lo ves. te juro que lo pensé me encantaba estaba, encanta, estaba me en encanta el aire estaba, te juro, si no era primero segundo Porque ponía que pongo al, por el tema de poderes Wanda y de Strange Está segundo ahí, era Rocket, me gusta Pero su personalidad me parece que está Perfectamente construida Y me encanta cada aparición e intromisión Que tiene Rocket en el MSU Sí, sí, sí, completamente de acuerdo Y lamentablemente Parece que en la tercera de Guardianes eh, No sé si Lo van a, a matar o algo, pero me parece que no, no lo vamos a ver más, por lo que tengo entendido Así que ya estoy no creo. Llorando por no el lado. Eh, me gustaría que siga, obviamente Pero igual está como esta idea de que los guardianes, Como que acá se termina un poco eh, Esta historia Como que no sé si cada uno va a seguir por su lado O algo por el estilo, pero vamos a ver qué pasa Drax, sí ¿Algún, Algún cambio grande va a haber seguro sí, sí, pero para mí el cambio grande va a pasar justamente por Chris Pratt Y Zoe Soldana Me parece que con más razón, Guardianes 3 es un evento, es el cierre de su trilogía, y es el paso a una nueva generación de Guardianes, y para mí tiene que estar justamente liderada por Rocket, y acompañada por Groot, Mantis, puede ser que Nebula, porque es un personaje que gusta, gustó mucho y estuvo excelentemente evolucionado, y tal vez otros personajes que, que no estén eh, todavía presentados en las películas de Guardianes. Pero volvió una Portman, o sea, imagínate que puede volver cualquiera, así que... Es verdad, sí. Y por ahí vemos a Glenn Close González, así que... No, eso totalmente, la eh, la... Hay que ver, hay que ver si aparece. Eh, bueno, eh, nada, no les hago más preguntas porque podríamos estar hablando hasta las 11 de la noche acá. Pero no es la idea. Me imagino que quieren ir a comer, a descansar, a bañarse, no sé. Y ahora bien. nos vamos a quedar... Sí, no, primero comer. Pero... Sí, yo no voy a mentir, tengo un poco de hambre en este momento. <risa> sí, a menos que me quedo comer con Ger de paso, así que ya aprovechamos y hacemos el corrido y comemos juntos. No, no sé cómo está ese vino, o sea, en todo este tiempo que estuvimos hablando. No, ya terminé lo que quedaba de otra botella y tengo otra botella por destapar. Está. Lo que pasa es que yo empiezo a hablar y supero el vino, básicamente. ¿sí? Bueno, está bien. Es interesante, o sea, no, no le das más al vino más allá de, de la charla. Está, está perfecto. Hablo más de lo que tomo. Exacto. Lo cual mejor. mejor. Sí, <risa> sí, obvio. Sería un problema si fuera al revés. Sí. Pero bueno. Voy a ser como el meme de los Simpsons. Ahora no, estoy muy hebrea. ¿eh? Los libero. Vayan a, a seguir con lo suyo. Muchísimas gracias, en serio, por, por este tiempo. No, y gracias de nuevo por invitarnos. Dale, va. Eh, me gustaría tenerlos más adelante de nuevo. Ojalá se, se pueda hacer. Ajá. Así que, que, bueno, nada, de mi parte a la gente que me escucha, vayan a escuchar a los chicos en su podcast, que es muy bueno. Y bueno, desde este podcast, espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando en la próxima después de otra función. Gracias.